Y voy a, te voy a presentar primero porque esto es un gran evento. ¡Hola a todos! Que había ya mucha, eh, mucha gente, muchos colegas, muchos amigos esperando de diversos lugares. Y nada, tenemos este día especial porque por lo general nuestro encuentro es el, el viernes de cada semana. Salvo en diciembre que ya vamos a empezar a tener otros días. Pero este es un encuentro especial. Eh, que nada, yo ya lo había comentado el viernes pasado con, en relación con la, con la conferencia de Luis Fernando, que a veces los tiempos se entrecruzan, sobre todo ahora que estamos desde casa haciendo muchas cosas, y, y nada, eh, tenemos este día excepcional, que es un miércoles, al mediodía en Chile, 3 de la tarde en, en Irlanda, 4 de la tarde en Europa del Sur, y con y con un invitado excepcional. Yo estoy muy, muy contenta porque, claro, Ignacio Bosque no necesita mayor presentación, lo conocemos todos muy bien, eh, y le estaba diciendo ahora ¿no? que, que, que sigue investigando, es clave para nosotros en todo lo que tiene que ver con la gramática, pero los que sabemos de diccionarios, nos gustan los diccionarios, nos apasionan los diccionarios, también sabemos que Ignacio Bosque también ha incursionado en, en lexicografía eh, y con dos obras eh, únicas, únicas, bien lo, lo sabemos. Y por lo general no tenemos la suerte de oír a Ignacio Bosque hablando de, de estos hijos lexicográficos. Por lo general lo oímos hablar de gramática, de, de, de lingüística generativa ¿no? y, y de relaciones que tienen que ver justamente con, con, con sintaxis pura y dura, pero... En efecto, estos diccionarios también son diccionarios que tienen esta, esta médula gramatical. Así que nada, yo no doy más la lata y, y, y dejo a Ignacio con esta conferencia llamada Redes y Práctico, semejanzas y diferencias entre dos diccionarios combinatorios del español. Ignacio, querido, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Soledad. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden oír? ¿Sí, todo el mundo? Bien. Totalmente. Estupendo. Bueno, pues ante todo, quiero empezar dando las gracias a Soledad por haberme invitado. Hace mucho que no nos vemos, Soledad, ha pasado muchos años. No estamos en contacto por el correo electrónico. Eh, y bueno, para mí es un verdadero placer participar en estas jornadas. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Y voy a hablarles de un tipo de lexicografía poco frecuente, una lexicografía poco, poco cultivada entre nosotros. Eh, voy a ver si. Un momentito porque no sé cómo... Eh, un momento, quiero a ver cómo... A ver, a ver, ahora es que quiero pasar páginas. sí, ahora. Sí. Bueno, eh, aparte de hablar de estos dos diccionarios, quiero explicar un poquito qué es la lisicografía combinatoria, qué problemas tiene, por qué es interesante, qué aplicaciones tiene. Todo muy brevemente porque estas conferencias se reducen a una serie de, de, de pinceladas. Eh, eh, quisiera empezar diciendo que los diccionarios combinatorios constituyen uno de los tipos de diccionarios posibles. Les decía que es un tipo de disciplina poco cultivada. Yo creo que existen muchos diccionarios que todavía no se han hecho eh, y, y por supuesto que tenemos que mejorar los que ya existen, pero tenemos que pensar en nuevas relaciones, eh, en nuevas formas de describir las relaciones entre las palabras y los significados que expresan. Yo creo que los diccionarios que existen reflejan tan solo una parte incluso diría una parte pequeña de lo que los hablantes sabemos sobre el léxico de modo que tenemos que pensar en otros diccionarios y los combinatorios constituyen una de estas de estas variedades el concepto de diccionario combinatorio carece de tradición en la lingüística hispánica pero no solo eso sino que además parece contradictorio parece que dice eh, que es una especie de oxímoron el diccionario como todo el mundo sabe nos describe los significados de las palabras y la gramática nos muestra cómo se combinan las palabras y dan lugar a frases o oraciones. Por lo tanto, apuntan en direcciones distintas, aparentemente distintas. Son dos obras eh, completamente diferentes. Bueno, lo cierto es que no es así, no es, no es exactamente así. En esta charla voy a intentar mostrar que, que la lisicografía tiene sentido como disciplina porque no es así, porque la relación entre lo que las palabras significan y la forma que hacemos con ellas es mucho más estrecha de lo que pensamos. Eh, eh, alguien podría decir que las palabras tienen significados y que además se combinan de cierta manera, pero no es verdad, no es verdad. Las palabras se combinan de cierta manera porque expresan esos significados, de modo que la relación es muy estrecha entre, el, entre los significados que podemos describir y las propiedades gramaticales de las palabras, la forma en que se combinan y se restringen semánticamente unas, unas a otras. Por ello, he dirigido eh, dos diccionarios combinatorios, eh, este es de 2004, eh, Ha pasado 17 años, y, bueno, que son muchos años, ciertamente, y el segundo es de, de 2006, por lo tanto, pues eh, dos años menos, eh, 15 años, y se parecen en, en bastantes cosas, pero en otras son obras muy diferentes. A la vez que explico qué es la psicología combinatoria, voy a explicar también por qué estos dos diccionarios son complementarios, pero son obras, obras distintas. Eh, el subtítulo de ambos, de ambos es el mismo, las palabras en su contexto, es una fórmula abierta para eh, eh, indicar un poco en, en muy pocas palabras qué es lo que quiero eh, hacer con estos literarios que quiero mostrar. Ambos fueron realizados en la Universidad de Madrid y en la editorial SM, que bueno, conviene decir que ni ellos tienen nada que ver con la realidad española. La Academia Española no hace diccionarios combinatorios, a pesar de que, por cierto, en el nuevo diccionario eh, en, en línea, en red, que están, que están planeando, está previsto que haya cierta información combinatoria, no, no mucha, pero algo, algo sí, eh, lo que me parece una idea, una idea excelente, desde luego. Y finalmente quiero decir que yo he dirigido estos dos diccionarios sin ser lexicógrafo, mi, mi campo de especialidad es la gramática, pero me interesa mucho la relación que existe entre gramática y, y lexicografía, creo que es muy estrecha, eh, es más, existe relación estrecha entre gramática, lexicología y lexicografía. Y todo lo que hagamos para, para reforzar esos vínculos eh, eh, eh, será poco. Las relaciones son estrechísimas y este proyecto es uno de los muchos que pueden eh, plantear para, para establecer esas, esas relaciones y, eh, y describirlas. En esta charla, como les decía, voy a explicar brevemente qué es la de psicografía combinatoria y voy a ilustrar las principales diferencias que existen en estos dos, entre estos dos diccionarios que les acabo de, de mostrar. Acabo de mostrar la, la tapa, pero ahora voy a presentarles algunas entradas y van a ver cómo están concebidos de manera eh, distinta. Las personas que tengan interés en este tema, bueno, pueden ampliar lo que aquí voy a decir con este texto que es de acceso libre en Internet, tienen que teclar el título y lo pueden descargar. Está en PDF. El texto forma parte del diccionario redes. El diccionario entero no es de acceso libre, por una razón que ahora voy a explicar, pero este texto está incluido en el diccionario y la editorial, la editorial dio permiso, dio autorización para colgarlo en la red y cualquiera lo puede descargar, pueden teclear ese título y verán que, bueno, ahí está lo que les digo ahora, lo voy a contar, pero muchas más cosas, ahí se amplía esta información y hay, hay muchas más informaciones. Eh, de modo que, como digo, pueden teclar este, este título y, y, y lo descargan en descargan PDF si, si les interesa. Bueno, es muy importante señalar eh, que la lexicografía combinatoria se diferencia eh, de la lexicografía más habitual, en eh, que, es, eh, que estas obras son onomasiológicas. Los diccionarios habituales son obras semasiológicas y, tal, y por lo tanto, están destinadas a descifrar contenidos. Los combinatorios se destinan a cifrar contenidos, que es exactamente lo contrario, es decir, son obras de producción, por así decirlo, pero también aunque uno no intente producir nos muestran conexiones de las palabras que no, que no se deducen directamente de su significado y eso es algo que voy a explicar con cierto detalle en esta, en esta charla. De modo que recuerden, esta distinción es tradicional, las obras eh, eh, combinatorias originales combinatorias son obras onomasiológicas, eh, eh, no semasiológicas. Esta es la pregunta fundamental de la resegografía combinatoria. Pregunta, ¿no es libre cada hablante para combinar las palabras como quiera mientras respete las reglas generales de la gramática? Esta es la pregunta esencial, absolutamente esencial. Bueno, la respuesta es, depende de lo que intentamos por reglas generales de la gramática. Eh, eh, lo cierto es que estas reglas generales de la gramática también abarcan la información combinatoria. Uno se refiere a estas reglas generales con, con ejemplos como, bueno, el artículo va delante del nombre y no detrás. Pues sí, por supuesto. Y, y hay ciertos verbos que van con indicativo y otros van con subjuntivo, de acuerdo. Pero hay mucho más. Los hablantes compartimos mucho más eh, eh, relación con la forma en que las palabras se combinan y esto es bastante objetivo. De hecho, los regionales combinatorios presentan información objetiva y eso es uno de los puntos que voy a enfatizar en la, en la charla de, de hoy. Naturalmente existen límites, la enciclografía combinatoria tiene límites. Un hablante puede otorgar cualquier valoración a cualquier entidad, yo puedo valorarla como quiera, sea material o inmaterial, y también el hablante puede describir verbalmente la manipulación de cualquier objeto. Esto no es lingüística, como es evidente. Los diccionarios combinatorios no pueden dar cabida a estos hechos. Voy a poner algún ejemplo para que se entienda mejor. Eh, yo puedo asignar el adjetivo interesante a cualquier sustantivo, el que sea, el que, sin, sin, sin límite, y ningún diccionario me va a decir cuáles sí y cuáles no, esto no tiene ni, ningún sentido, esto no es lingüística. Ningún diccionario puede restringir las acciones que yo puedo llevar a cabo con una manzana, a saber, comerla, trocearla, venderla, asarla, fotografiarla, arrojar la cabeza de alguien, y puedo seguir así mucho rato. Esto no es lingüística y ningún diccionario tiene que ocuparse de, tiene que ocuparse de ello. No, porque sea, no sea, porque sea imposible que lo es, pero sobre todo porque no es lingüística, esto no es análisis del lenguaje. El conjunto de comportamientos que uno pueda mostrar ante cierto objeto no es parte de la lingüística. Este, esto parece trivial, pero conviene eh, señalarlo con, con claridad. Los originales combinatorios no nos informan acerca de nuestro conocimiento del mundo. No nos dicen nada acerca de nuestros posibles deseos, intenciones o capacidades. Los originales combinatorios no, no coartan nuestra capacidad expresiva, no nos dicen que tenemos que hacer con las palabras nada que no queramos eh, decir con ellas en absoluto. Entonces, ¿qué hacen? Los diccionarios combinatorios nos informan acerca de las maneras en que las palabras se restringen unas a otras en el interior del sistema lingüístico. Y esto es objetivo. En cuanto a que es objetivo, por eso, por eso los diccionarios combinatorios nos aportan cierta eh, eh, información. Un diccionario combinatorio nos, va, nos, nos puede mostrar qué complementos nominales admiten los verbos pergiversar, insuflar o diluir, entre muchísimos más. Eh, de hecho, en, en redes hay muchos más verbos eh, restringidos de esta manera. Un diccionario combinatorio nos puede mostrar qué sustantivos admiten con naturalidad los adjetivos vívido, certero, drástico y muchísimos más. Qué verbos son modificados por adverbios como poderosamente, profundamente o sustancialmente, también entre, entre muchísimos más. De modo que eh, esto es objetivo y en cuanto a que es objetivo, eh, por eso eh, el diccionario puede, puede abordar estos paradigmas y mostrar qué tienen en común. Hay una distinción que los especialistas en colocaciones no suelen eh, abordar con mucho detalle y que a mí me parece absolutamente fundamental, esencial. La distinción que se establece entre los usos figurados o traslaticios de las palabras eh, y los usos literales o propiamente físicos o primitivos. Los usos figurados o traslaticios dan lugar a paradigmas restrictivos, y aquí es un rayo restrictivo, y son abordables lesicográficamente precisamente porque son restrictivos. Si no fueran restrictivos, no se podrían abordar lesicográficamente, no tendrían ningún sentido. La lesicografía puede abordar aquello que se puede restringir. Si no, pues, pues, pues es imposible eh, eh, describirlo objetivamente. Y ahora voy a poner algunos ejemplos para que vean la diferencia entre usos figurados frente a usos literales y por qué los figurados son más interesantes para la psicología combinatoria pues Les voy a mostrar tres, tres listas, una amarilla, otra azul y otra, y otra verde. En la amarilla aparecen listas de verbos ordenados alfabéticamente. ¿Lo puedes leer bien? ¿Se lee bien? ¿Lo puedes leer? ¿Sí? Vale. En la lista azul hay usos físicos que se construyen por, prácticamente con nuestro conocimiento del mundo. Eh, ablandarse. ¿Qué, cosa, ¿Qué cosas se pueden ablandar? Respuesta. Pues cualquier cosa que sea rígida o dura, claro. Puesto plástico y poder seguir la lista eh, eh, como quieran. Ningún diccionario puede proporcionar una lista de cosas son rígidas, eso no tiene sentido. Ahora, en español, y no en otras lenguas, se hablan del carácter, la voluntad y otros conceptos que forman parte de una lista restrictiva y esa lista se puede abordar. Como ven, la lista verde es más interesante que la lista azul. La lista verde eh, nos habla de la lengua misma y se puede restringir, se puede abordar en términos objetivos. Eh, el segundo ejemplo es acariciar. Yo puedo acariciar lo que quiera, un gato, un niño, lo que sea. En español y no en otras lenguas acaricia los proyectos, el éxito y de nuevo una lista restrictiva. Fíjese en el en, en, en ejemplo atravesarlo ven, está hacia la mitad, atravesar, esta lista de verbos es alfabética, <coughs> atravesar. Pregunta, ¿qué se puede atravesar? Respuesta, cualquier objeto material, que, que sea eh, sólido o rígido, el que sea, una pared, eh, con una, una persona con una lanza, lo que sea. Y en un sentido ligeramente distinto se atraviesan lugares. Lugares que decir, atravesar una habitación, una ciudad, una calle, un océano, el desierto, lo que quieran, sin ningún límite, cualquier lugar. Pero el diccionario no puede traer una lista de lugares, es absurdo, cualquiera puede construirla mirando al mundo. Ahora bien, en español y no en otras lenguas, y subrayo esto, y no en otras lenguas, se atraviesan las crisis, las dificultades, los baches anímicos y otras pocas nociones más, muy pocas, que puede aparecer en un diccionario combinatorio. De hecho, en redes está la lista completa o casi completa de estas nociones figuradas. Ya ven por qué es tan importante separar los usos que llamo físicos o literales de los usos figurados. Los segundos dan lugar a paradigmas restrictivos que se pueden, que se pueden eh, eh, describir con bastante objetividad. De modo que aquí no voy a comentar cada ejemplo, pero ven la lista del medio es la lista fácilmente ampliable, la lista de la derecha, la de la lista verde, la lista verde es más complicada, eh, muy, muy, muy restrictiva y tiene mucho más interés para la psicología combinatoria. Y aquí hay más ejemplos, hasta de, desde la A hasta la, hasta, la, hasta la T, que es el último. Fíjense en romper, que está hacia la mitad, ¿lo ven? Romper. ¿Qué puedo romper? Cualquier objeto rígido, lo que sea, lo que yo quiera, sin, sin límite. En español y no en otras lenguas eh, se rompen las promesas, los pactos, los compromisos, ya así puedo sentir esa lista no es tan larga, de hecho es muy corta en realidad. Bueno. Insisto, ningún diccionario puede proporcionar una lista de objetos rígidos, ni de lugares, ni... eso no tiene ningún sentido. Y ahora explico por qué es tan importante la diferencia entre la lista azul y la lista, y la lista verde. Para, para construir la lista verde hay que mirar en el interior de la lengua. Para construir la lista azul hay que mirar alrededor, nada más. El conocimiento del mundo en la mayor parte de los casos es, es suficiente. Basta con mirar alrededor, basta con mirar al mundo. Como ven... Eh, como ven, la diferencia, es muy, muy, la diferencia es muy importante. A pesar de ello, no, no, yo no la he visto analizada con detalle en los trabajos que he podido leer sobre colocaciones. Esta diferencia entre la columna verde y la columna azul, como ven, apenas se destaca en, los, en la biografía de las colocaciones. Yo tengo una sospecha. ¿Por qué no se destaca esta lista? O sea, la diferencia que hay entre, entre la lista verde, como ven, esta en la lista verde y la lista azul. Eh, yo creo que hay una, una, una razón. Eh, no sé That's la biografía porque las computadoras no, son capaces de distinguir unas combinaciones de otras. Esa es la razón. Las computadoras ven las palabras que se repiten y toman nota y hacen los cálculos, las estadísticas, pero no, pueden decirme, una computadora no, puede decirme si, si la lista pertenece al, al grupo verde o azul. Es incapaz, pero pero lingüísticamente es muy muy saber si si miramos al mundo o o miramos en el interior interior idioma para para obtener esa información. información es esencial y y por eso en mi trabajo trabajo eh, procuro resaltar esta diferencia es más para mí se puede hacer la psicología combinatoria si partimos de esta diferencia. Si no, no se puede hacer, si no es prácticamente imposible. De modo que entre los factores que más fuertemente restringen la psicología combinatoria yo pondría en primer lugar el conocimiento lingüístico frente al conocimiento extralingüístico. Extra Esa es la diferencia que acabo de, de, de explicar. Pero hay más eh, factores. La lengua común frente a la lengua literaria es otro factor importante. Un diccionario combinatorio eh, tiene que establecer la distinción, no, no es posible, no es posible eh, analizar la lengua común y la lengua literaria a la vez. Explico, explico brevemente por qué. Muchas combinaciones verbales revelan lo que yo llamo voluntad de estilo. El autor literario quiere dejar su impronta, quiere dejar su firma, quiere decir esto lo he hecho yo. De modo que eh, eso eh, hace que ciertas combinaciones no sean exactamente modélicas eh, y haya que distinguir esas, esas combinaciones de voluntad de estilo, con voluntad de estilo, de otras que solo muestran el conocimiento compartido que todos tenemos de la lengua. Como dice al final, el, en esta diapositiva, el diccionario de redes se construyó con un corpus de prensa precisamente por eso, porque yo quería evitar la interferencia de la lengua literaria Hay combinaciones que son interesantes, son bonitas, son, pero no son exactamente modelitas. Yo tengo un pequeño truco que les voy a, a, a, a comentar ahora para distinguir unas de otras. El truco es el siguiente. El truco para distinguir combinaciones que muestran voluntad de estilo de las que pertenecen a la lengua común. El truco es este. Ante una determinada combinación, pregúntense honradamente, honestamente. ¿En una clase de español como segunda lengua la propondríamos como ejemplo a imitar sí o no? Si la respuesta es no, fuera, lo dejamos de lado. Es un truco. A mí me va, me va bastante bien y yo lo recomiendo como truco. De modo que, eh, insisto, si no establecemos la distinción entre lengua común y lengua literaria, es casi imposible. En redes hay ciertas combinaciones marcadas como literarias. en un apartado siempre el último, eh, por si a alguien le interesan, pero el, el objetivo del diccionario no es analizar la lengua literaria. Eh, eh, de modo que, eh, en cualquier caso, yo me doy cuenta de que los diccionarios combinatorios siempre muestran la tensión que existe entre la libertad expresiva. Eh, de los hablantes, el hecho de que puede, todos podamos hablar de lo que queremos y decir, lo que queramos y decir lo que nos apetezca, eh, eh, la libertad expresiva de los hablantes, y el hecho de que compartimos un sistema lingüístico, hay una cierta tensión, dicho de otra forma, la tensión existe entre lo que las palabras hacen por nosotros y lo que hacemos nosotros con las palabras, eh, esa es la tensión que, que la disciplina combinatoria muestra, subrayo la preposición, como ven, que es, que es, que es fundamental. Yo hice un experimento hace, hace unos años. A un amigo escritor le di un adjetivo y le dije: Construyeme frases con el adjetivo. El adjetivo era vívido. Vívido, aparecido antes en la lista. Y me dio ocho o diez combinaciones. Y le mostré que prácticamente todas, menos una o dos, creo, eh, casi todas estaban en medicinales, en mi de redes, con número, con ejemplo, con ejemplo numerado. De modo que él decía: Bueno. Estas combinaciones las hago yo, eh, bueno, las haces, las haces tú, es verdad, pero también las hace la lengua por ti. De modo que, eh, eh, naturalmente, esto no se puede hacer con un adjetivo interesante, no se puede hacer. Se puede hacer con bastantes adjetivos, varios centenares, por cierto. Eh, y por eso la psicografía eh, eh, combinatoria tiene sentido, porque esas combinaciones son objetivas, ¿Por porque, no, porque las hace la lengua por nosotros, como dice, como dice aquí a, al final. De modo que eh, el segundo eh, factor restrictivo es la oposición lengua común frente a lengua literaria. Y hay un tercero, paradigmas representativos frente a paradigmas exhaustivos. Bueno, eh, como es evidente, ningún diccionario combinatorio puede pretender presentar paradigmas exhaustivos. Esto es imposible. Pero yo creo que eh, si presenta paradigmas representativos es, es más que suficiente. Eh, y esos paradigmas son sumamente útiles, tanto para el hablante de, de español como primera lengua, como para el hablante de español como segunda lengua. Es, es, es interesante comprobar que son objetivos. Eh, como, le digo, como digo, esos tipos no pueden ser, pero, pero objetivos sí. Y la última, el último factor que condiciona los diccionarios combinatorios es la diferencia que existen entre diccionarios normativos y diccionarios descriptivos. Eh, como es evidente, los diccionarios eh, combinatorios son descriptivos, no, no pueden ser normativos. Eh, hay varias razones, pero una de ellos es que no existe cuerpo de doctrina normativo sobre la mayor parte de las informaciones que el diccionario contiene. No existe un cuerpo de doctrina al que remitir. De modo que se puede decir los hablantes hacen esto, las proporciones son estas, esta combinación es muy frecuente, esta es menos frecuente y, y, eh, y poco más. La mayor parte de las combinaciones no están... Eh, analizadas en las obras descriptivas, sean académicas o no, simplemente no aparecen en las obras descriptivas. De modo que está la introducción eh, de por qué tiene sentido la lecticografía combinatoria y ahora voy a eh, explicar un poco cómo está articulado redes, que es un diccionario muy raro. Yo reconozco que es raro. Existen diccionarios combinatorios en otras lenguas, pero no hay ninguno como redes en, en, en alemán o en inglés o en francés o en bueno italiano. Eh, es diferente y quiero explicar un poquito por qué es distinto. Para empezar, no contiene definiciones. Eh, las definiciones, pues mm, sorprendentemente o, o bueno curiosamente, no son demasiado útiles para, para deducir de ellas las combinaciones de palabras. Es decir, muchas veces tenemos una definición, reconocemos una palabra en un texto y nos dicen bien, us ¿usará en otros textos? No bueno, es imposible. De o sea, la definición no, no se obtiene en la combinatoria. Y este punto es, es importante. Es más. Si de una buena definición se obtuviera la combinatoria de esa palabra, no harían falta diccionarios combinatorios. Serían, serían absurdos. Hacen falta precisamente porque, porque de las definiciones no se deduce la combinatoria. El diccionario contiene marcas de frecuencia, no, no contiene porcentajes, porque esos porcentajes dependen del corpus que uno utilice, pero sí marcas de frecuencia. Muy frecuente en los textos, bastante frecuente en los textos, etc. Agrupa las combinaciones en clases semánticas. Ningún, perdón, ningún diccionario combinatorio de ninguna lengua hace esto. Ninguno, este es el único que agrupa las combinaciones en clases semánticas. los demás que existen para otras lenguas. Se parecen más a práctico, como ahora explicaré, que a, que a redes. Son listas de palabras muy útiles, pero hay un intento de averiguar qué tienen en común los elementos de cada lista. Fue elaborado a partir de un corpus de prensa de todos los países hispanohablantes formado por 250 millones de palabras. Bueno, y aquí tengo que decir, ya me lo han hecho notar, que, que efectivamente que hay muchos textos españoles, eh, más de lo que correspondería por el número de habitantes que tiene España. Eso es así, es cierto. La razón es muy sencilla. Este corpus se, se confeccionó hace 21 años. Hace 21 años era muy difícil encontrar eh, textos de prensa americana en, en formato digital. dificilísimo En cambio, tres de, de prensa española era muy fácil porque se vendían en los kioscos de prensa. Yo compraba CD-ROMS, algo que era, que era, se vendía un ¿no? tiosco de prensa, uno podía comprar el CD-ROM y luego pa pasarlo al formato apropiado, por supuesto, lo vendían y eh, era eh, hace, 20, hace 21 años, era imposible encontrar prensa americana, de modo que en el diccionario hay más prensa española que americana hay mucha prensa americana, como les decía eh, eh, de todos los países por lo menos, hay, hay, hay muestras eh, y, pero curiosamente y esto me parece interesante curiosamente no he encontrado grandes diferencias entre las combinaciones eh, usadas en español americano y en español europeo. Fíjense que esto no es psicología habitual, es resicografía rara, es, es, es, es una psicología muy cercana a la sintaxis. Apenas hay diferencias, no he encontrado prácticamente nada. Yo estoy seguro de que si se hiciera de nuevo el diccionario con más prensa americana, el resultado sería prácticamente el mismo. Todos los textos que se citan están identificados y, aparecen, y pertenecen al último cuarto del siglo, del siglo XX. El diccionario permite acceder a la información combinatoria con varios criterios, con varios recursos, pero desarrolla especialmente con mucha atención las entradas que allí se llaman analíticas, que son predicados de diversas categorías, de forma que se presentan sus argumentos. De modo que, si el lema es un verbo en estas entradas, la entrada proporciona sustantivos, argumentos verbales. Si el lema es adverbio, la entrada proporciona adjetivos, perdón, adjetivos o adverbios, claro. a ver. No, lo he hecho mal. Si el tema es adverbio, será verbos o adjetivos. Aquí hay una rata. Si el tema es adverbio, la entrada proporciona verbos o adjetivos. Si el tema es adjetivo, la entrada proporciona sustantivos. Y si el tema es preposición, la entrada proporciona sustantivos, como es evidente. Bueno, una distinción tradicional, pero que es importante recordar. En la biografía clásica sobre el concepto de colocación se distinguen dos nociones. Una se llama colocativo o colocado, en inglés se dice colocate. Y es el elemento que varía en función de la base, que es el otro elemento, el elemento al que se aplica. De modo que supongan que queremos intensificar la noción de rechazar. pues elegimos tajantemente y el colocativo. Por también elegimos categóricamente, contundentemente y algunos más. Rotundamente, unos pocos más. Ahora supongamos que queremos intensificar el concepto de agradecer. Elegimos efusivamente. Si, si la base es robar, elegimos encarecidamente. Y si. Elegimos fallar, la base la es base, la base fallar, elegimos estrepitosamente. Como ven, eh, hay cierta relación semántica que se mantiene y va variando el, el colocativo en función de la base que, hayamos, que vayamos eh, eh, eligiendo. Eh, por esta razón, eh, Melchuk decía que las nociones que están en juego son tres, no son dos, son tres. La función léxica, que en este caso es la noción de intensificación, que él, que él resume con, o, o eh, designa con una abreviatura más La base es a la, palabra, la palabra a la que se aplica, y el colocativo valor tajantemente, pero también categóricamente, contundentemente, que, que, y unos cuantos más, es el colocativo. Hay tres nociones que se ponen en juego. ¿Lo ven? Una relación semántica, una palabra en la que se aplica y un resultado. Son tres. Eso quiere decir que la psicología combinatoria puede establecerse de acuerdo con tres criterios. Podemos hacer construir diccionarios a partir de la base, desde el colocativo de la función léxica. Si partimos de la base en la entrada de rechazar, diremos que sus adverbios de intensidad o ponderación característicos en español son tajantemente, categóricamente, rotundamente, y podemos añadir, hay cuatro o cinco más. Si partimos del colocativo, entonces la entrada será tajantemente, y diremos que se aplica a rechazar, oponerse, cerrar, zanjar, separar, desmentir unos cuantos más, y diremos que tienen en común, porque esa lista no es mágica, o sea, no sale por razones mágicas, ¿eh? es decir, esa lista se basa en criterios semánticos. Y si partimos de la función básica, tenemos un conjunto de adverbios de intensificación en español, que son... Estrepitosamente, fusilamente, caracterizadamente, rotutamente, categóricamente, así podemos seguir. O sea, uno puede abordar la información desde cualquier punto de vista. Bueno, lo que yo intenté hacer en redes es abordarlo desde los tres puntos de vista y permitir que el diccionario cruzara las informaciones. Por eso se llama redes, porque podemos cruzar las informaciones. Eh, ya les voy a mostrar algunas entradas analíticas del diccionario de redes y comentarlas muy brevemente. Sí, la entrada, es, si el lema es un adverbio, típicamente tenemos, tenemos verbos. Creo que se puede leer, ¿verdad? De poderosamente. Fíjense para empezar que no hay ninguna definición. Podría decir de manera poderosa. Bueno, ¿y qué? De manera poderosa. Poderoso, que tiene poder. Poder, eh, fuerza, dominio. No llegamos a ningún sitio, es decir, no podemos obtener información combinatoria a partir de una buena definición de la palabra, lo que es muy sorprendente en realidad. Verbos que denotan atracción e influencia. Y luego es el grupo A. Y ahora está numerados. El primero es llamar la atención, que es una locución verbal, y ver el ejemplo. Y luego dice ESH230497. ¿Lo pueden leer? ¿Sí? ¿Sí? Eh, eso quiere decir El Salvador Hoy, que es un diario salvadoreño, 23 de abril de 1997. Fíjense, fíjense que con muy poquito espacio se, se, eh, se puede documentar cada, cada, cada texto. El segundo es influir, más más, quiere decir muy, muy frecuente en los textos, combinación muy frecuente en los textos. Y hay otro ejemplo, eh, el influir lleva el número dos. Esto quiere decir que si ustedes entran en el diccionario por, por la palabra influir, encontrarán influir poderosamente dos, junto con todas las demás apariciones identificadas de igual forma. El primer grupo es atracción e influencia, el segundo grupo es ayuda a contribución, contribuir, revitalizar, auxiliares y todos documentados. Eh, el tercer grupo es crecimiento o desarrollo, destacar, también muy frecuente, reflejarse sobre las ya y así, eh, semejanzo o diferencia. Recordar en el sentido de percibir como similar, algo recuerda a algo o recuerda poderosamente a algo. O sea, eh, lo, lo vemos como muy parecido, contrastar a Ya Así que hay, hay más grupos. Eh, de modo que eh, una pregunta interesante que el diccionario se aborda de solo de paso es, ¿Qué relación hay entre esos grupos? Esto daría lugar para varios estudios lexicológicos, pero el diccionario en principio presenta a los grupos y no hay un estudio sobre por qué son esos y no son otros. Algunas entradas contienen un apartado que se llama posibles usos estilísticos. Estas, estas combinaciones no tienen número, es decir, que no se puede recurrir, recuper, no se recuperar eh, a partir del número. Y son combinaciones que muestran la voluntad de estilo de los autores, generalmente, los literarios. A veces periodistas que escriben, con, con, que escriben lenguaje literario, con lenguaje literario, lo que es, es muy común por otra parte. Estas combinaciones se consideran poco representativas para el estudio de la lengua no literaria. Les he puesto el ejemplo de Poderosamente, aquí el último apartado de Poderosamente dice... Otros verbos posibles, usos estilísticos. Aquí aparece la Trinidad, que es un cuadro, un cuadro que preside poderosamente una sala de un museo. Esto no es lengua común, no hablamos así, pero está en un texto. Un cuadro que preside poderosamente una sala. Esto es lenguaje literario. Eh, a continuación, hay un ejemplo en que alguien describe poderosamente algo y después un toro que se dobla poderosamente. Bueno, estos ejemplos están ahí, eh, sin, sin número. Esto no es lengua común. Y yo, a un hablante del español como segunda lengua, no le recomendaría hablar así. Esto es, lengua, esto es lengua literaria. Yo tengo un amigo que estudia lenguaje literario y me dice lo único apartado que me interesa de tu diccionario es el H. El resto del diccionario no me interesa nada absolutamente. El apartado H me interesa porque es la lengua literaria. Bueno, el apartado H está, esto, está pensado como un pequeño apéndice. Eh, no se estudia y el que tenga interés en la lengua literaria puede mirar ahí. Pero el resto del diccionario no trata de eso. Este diccionario no está hecho para analizar la lengua literaria. Bueno, si el lema es un adjetivo, entonces eh, tenemos sustantivos. Aquí tienen un ejemplo de adjetivo bastante detallado. Piensen en cualquier definición de certero, la que sea, la que quieran. Eh, que da en el blanco, o piensen en eh, eh, agudo, apropiado, eh, correcto, la que quieran. De ninguna definición de certero, sea la que sea. Pueden ustedes deducir la, la información que proporcionan proporciona las redes, que es, que es pues, muy nutrida, muy, muy amplia. Fíjense que el diccionario dice, se construye con sustantivos que designan el objetivo hacia el que se dirige un lanzamiento, blanco, diana, el objeto lanzado, flecha, bala, dardo, o la persona que lo impulsa, cazador, lanzador, tirador, Quis, quizás sean aficiones distintas, no lo sé, el diccionario no lo dice, pero dice, hay, hay paradigmas diferentes. También se combina con sustantivos que designan golpes o agresiones realizadas con algún instrumento, bastonazo, golpe, hachazo, etc. Y menos frecuentemente, con armas u objetos susceptibles de emplearse como tales espada, arco, piedra, etc. Se usa frecuentemente con sustantivos de persona que designan profesiones, fíjese qué cambio, profesiones u ocupaciones de las que cabe esperar pericia, precisión o seguridad. Crítico, jugador, científico, investigador, comentarista. Así como con otros que expresan algunas de las características intelectuales que suelen atribuirse a los individuos en relación con las metas que persiguen, inteligencia certera, intuición, talento, sagacidad. Nada de eso lo van a encontrar en el diccionario. Y esto es la entradilla general. Luego aparecen los paradigmas, eh, también divididos por, por, por letras. También se combina con, y empiezan sustantivos que no dan examen, interpretación o juicio, análisis de algo. Análisis, cálculo diagnóstico, todos identificados. Ese es el grupo A. El grupo B dice sustantivos que designan, perdón, de carácter prospectivo que no tan conjetura o estimación sobre el futuro o desconocido. El número 13, lo ven ahí, 13 es pronóstico. Bueno, fíjense que lo que nos está diciendo, el diccionario no, no lo dice así de claro, pero nos está diciendo que en español decimos pronóstico certero, porque un pronóstico es una flecha, es un dardo, es algo que se lanza y va eh, tiene una, una, una, una diana. El diccionario no lo dice. Eh, el buen lector o entendedor lo tiene que deducir por su cuenta. Eh, pero eh, lo que está ocurriendo es que los pronósticos se lanzan eh, eh, como, las, como los dardos o las flechas, y, y, y, y, y por ejemplo, este certero. Premunición, predicción, presagio. Esto no está dicho así en diccionario, pero, pero se puede se deducir. Puede, el grupo B es este, ya sí hay más. Les he puesto dos grupos, pero para que vean que hay grupos semánticos para cada una de estas entradas. entradas. Esos es grupos de historia importantes no se deducen de la definición de la palabra. Por muy precisa que sea la definición, de ahí no van a obtener ustedes estos grupos. Eso, eso, ese, ese punto es esencial. Si el lema es, si el lema es un verbo, eh, eh, si el, tenemos sustantivos. En la entradilla aparecen informaciones más generales, como antes, eh, superficies, lisas y polimentadas, cristal, espejo, ventana, metal. No hay una lista de metales, que sería absurdo. También con otros que designan los ojos o el acto de ver, ojo, vista, mirada. Y ahora empieza... Las, los paradigmas eh, restrictivos, el sentido figurado. Recuerden la lista verde y la lista azul. La lista, la lista que se detalle, que detallan ahora pertenece al grupo verde. El sentido figurado, figurado se combina con empañarse. Los es objetivos que señalan la imagen, el recuerdo o la consideración que se tiene de alguien o algo especialmente que se afecta a su documento o su prestigio. El primero es imagen. Ahora, fíjense que imagen tiene un sentido físico eh, y un sentido figurado. Eh, de modo que el origen, lo que quiero decir con esto es que Redes muestra con bastante claridad eh, el sutil deslizamiento que se, que se da en la lengua entre los usos físicos y los figurados. La imagen tiene los dos, el sentido físico y el sentido figurado. Eh, el sentido figurado va con reputación y con fama y con nombre y con prestigio, que son los que aparecen ahí. Y el diccionario muestra muy claramente. Ese, ese, ese, ese deslizamiento muy sutil que va de lo, de lo, figura, de lo físico a lo, a lo figurado. Ese es el apartado A. El segundo no tiene nada que ver. El éxito pues puede que pero indirectamente. Resultado feliz de algo. Éxito, triunfo, victoria y así. Eh, el último ejemplo ven Logro dice al final ETC 110297. Eso quiere decir el tiempo, Colombia, el tiempo es un diario de Colombia, 11 de febrero del 97. Eh, el grupo C, eh, reacciones de satisfacción, de, de satisfacción alegría. Pues la alegría no tiene que ver necesariamente con, con los ejemplos anteriores, con los grupos, recuerden, con el éxito, con la imagen. Es un grupo distinto. Pero en español la alegría se empaña, la felicidad y el entusiasmo y otras. Insisto, son paradigmas restrictivos que no se han descrito nunca. Eh, el hablante ve estas listas y suelen parecer natural, pero no se deducen directamente de la definición, como les decía antes. Eh, bueno, la pregunta que quiero plantear, ahora volveré sobre esta idea, el hecho de que no se deduzca, que mi opinión tiene, tiene especial interés. Eh, redes se llama redes porque, porque, porque describe redes, porque, porque cruza las situaciones compilatorias y crea redes léxicas, es decir, crea asociaciones entre palabras, es lo que hace el diccionario. No, que la pregunta, se llama redes en el sentido literal, crea redes, o marca redes, o describe redes. Pregunta... ¿Cómo se cruza exactamente la información combinatoria que el diccionario contiene? Y voy a dedicar unos minutos a, a esto. Supongan una entrada analítica como las anteriores, de decis, la decisivamente, grupo B, el grupo B es verbos de influencia y el ejemplo número 12 es afectar. Entonces, si entran ustedes por, por la palabra afectar, por, por la A, van a encontrarse decisivamente 12. Es decir, esto lo ha hecho la máquina, el diccionario da la vuelta, entra y copia el número, junto con todas las combinaciones que el diccionario haya, haya encontrado, a las que añadimos algunas que son naturales, pero que no, están, eh, no puede establecer las la máquina porque no están revistas en las entradas. Bueno, eh, uno puede entrar por el concepto de influencia, en versalita, letra versalita, eh, que no es la palabra influencia, no es el sustantivo influencia, es el concepto de influencia. Grupo verbos y aparece decisivamente B, que quiere decir entrada decisivamente grupo B. Ahora les voy a mostrar el diccionario, esta misma información para que vean cómo, cómo se establece. Hemos dicho decisivamente que está la entrada, el grupo A es el verbos que es la acción de tomar parte de una actividad muy frecuentemente en una tarea común a varias personas. Contribuir, colaborar, intervenir, todos estos. El grupo de veces es el que importa ahora. Verbos de influencia. El, el número 12 es afectar. Más, más quiere decir muy frecuente en los textos. Y aquí hay un ejemplo. De la vanguardia de España, 24 de enero de 95. Número 12. Lo ven. Ahora, si ustedes entran por afectar y encontrarán afectar, decisivamente 12, pero también de lleno, de pleno favorito. Todo esto. Eh, lo ha hecho el, el, el, el, un, la computadora, o sea, el programa informático, y hemos añadido algunas a partir de entradas que no estaban en, en, en, en, el, en el diccionario, pero que son útiles para construir textos. De modo que el diccionario de Redes es una obra de estudio y también una obra de consulta, en las dos cosas a la vez. Uno puede eh, saber cuáles son los, los adverbios más típicos y puede encontrar paradigmas en los que encajan, eh, eh, o bien directamente la lista, como ven aquí. De modo que si entran por afectar, encuentran decisivamente 12. Pero ¿y si entramos por el concepto de influencia, por la palabra influencia? Eh, influencia, eh, letra versaliza, porque es el concepto, no es el nombre de influencia. Tiene sustantivos y verbos. Verbos, decisivamente B. Desfavorablemente A, drásticamente H, graciadamente B. Esto lo ha hecho la máquina igual. Es decir, eh, esto quiere decir, si van a la entrada decisivamente grupo B, van a encontrarse ustedes, ustedes una lista de verbos de influencia. Si van a la entrada eh, favorablemente C o indefectiblemente F, lo ven abajo, van a encontrarse una lista de verbos de influencia, igual que si van a la entrada preponderante B, encontrarán una lista de sustantivos de influencia y así. Es decir, Redes me cruza todo con todo, cruza todas las informaciones, pero hay un problema. El problema es el papel. Esto es formato impreso, es decir, eh, esto es papel es la era Gutenberg ya saben eh, eh, eh, para consultar el diccionario hay que mirar páginas adelante páginas atrás estar todo el tiempo muchas personas muchas muchísimas personas me han dicho bueno y esto no sería mucho más útil eh, eh, en, en, en formato digital es decir en lugar de mirar páginas para adelante y para atrás hacer clic y tenemos inmediatamente la lista la respuesta es, sería más útil, pero esto es un proyecto editorial de una empresa privada. Eh, es cierto que el gobierno dio, eh, contribuyó con, con una ayuda a una parte de los gastos, pero una empresa privada, la edición SSM, contrató a 10-12 personas durante cuatro años. Sumen ustedes salarios, sumen salarios, sumen bastante dinero. Eh, la, la editorial piensa que si esto se regala, se pone en internet eh, a, disposición, a disposición de todo el mundo con un programa de, de, de consultas, no se vendería ni un solo diccionario más. Por cierto, el diccionario de la academia, de las academias, como pues saben ustedes, está, está eh, eh, disponible en internet, de acceso gratuito. Desde que se colgó el internet no se vendió ninguno. No, nadie lo compra. Porque además, no solamente esto es gratis, sino que es más rápido, más cómodo, eh, mucho... Eh, de consulta mucho más sencilla y más inmediata. De modo que pasaría lo mismo. Si redes se cuelga en, en Internet, se acabó. La, la editorial no vendería un solo ejemplar nunca más. Eh, y la editorial, de momento, quiere seguir vendiéndolo poco a poco. Y por el momento, como digo ahí, por el momento no está disponible en el formato electrónico. Quizá cuando pasen unos años se pueda, se pueda colgar. Pero, insisto, hay una empresa detrás que ha hecho una gran inversión para hacer esto porque de redes fue un diccionario muy caro. Hay muchísima información y hubo que contratar a mucha gente y fue un trabajo muy, muy intenso. Bueno, les voy a hablar un poquito del otro diccionario, de práctico, les voy a mostrar las diferencias. Las dos obras, claro, antes de empezar, eh, algunas personas me han dicho, bueno, si este se llama práctico es porque el otro no es práctico, ¿verdad? Bueno, la, la respuesta no es exactamente eh, esa, son obras de consulta, eh, pero práctico no es una obra de estudio, mientras que redes sociales. En las dos cosas, que es obra de consulta y obra de estudio. En redes hay un estudio lexicológico detrás, en práctico no, en práctico son listas, eh, sin más. Es un diccionario de uso, especialmente útil para redactores de textos, diccionario de producción, eh, como he dicho antes. Está dirigido a hablantes de español como primera o segunda lengua. No, esto es importante, no está concebido como estudio lexicológico en absoluto, es un diccionario de uso. Eh, y ofrece listas de combinaciones con muy pocos ejemplos y sin información sobre clases léxicas, a diferencia de redes, que hay verbos que denotan la idea de tal, recuerden. A cambio, a cambio, en práctico hay 400.000 combinaciones léxicas del español, sin ninguna explicación, están las combinaciones sin más. Y finalmente, lo ven en la lista ahí, eh, práctico se parece más a los diccionarios combinatorios que poseen el inglés, el francés, el italiano o el alemán. Son prácticamente iguales, o sea, hay diccionarios parecidos a práctico, hay para otras lenguas. Dicenarios parecidos a redes, yo no conozco ninguno. ninguno que de, eh, Ninguna otra lengua que dé informaciones como las que proporcionan las redes. Por lo tanto, el objetivo es distinto y la organización interna también es, es, es diferente. Aquí tiene un, le un lema nominal en práctico. Eh, ese, esa eh, doble barra separa grupos de palabras, pero no hay una definición del grupo. En cambio, en redes sí hay definición del grupo. Verbos que denotan la idea de tal, adjetivos que denotan tal. Con, con caminos eh, y tienen, lo eh, ven, cada, insisto, cada, cada barra separa un grupo de semántico, aunque el grupo no se define, de modo que tienen difícil, tortuoso, zigzagueante, serpenteante, intrincado, enrevesado, retorcido así. Y luego aquí tienen más. Hay más de 100 adjetivos que van de forma natural con, con camino. Por cierto, cuando un hablante nativo, como ustedes y yo, ve esta lista, dice... Pues claro, ¿cómo va a ser si no? Obviamente, evidentemente. Bueno, no es tan evidente. Cuando uno hablante de, de español como segunda lengua ve esta lista, no le parece que sea tan evidente en absoluto. Por otra parte, es evidente reconocer las cosas, pero, pero, eh, pero eh, construir esos paradigmas no es, no es tan fácil ni, ni, ni tan, tan evidente. Eh, supongan que alguien hace un dibujo de mi cara. Yo veo el dibujo y digo, este soy yo esa persona dice, a ver, dibújate tú. Digo, yo no, no, no, yo soy capaz de, de dibujar, perdón, de, de reconocer mi cara. No soy capaz de dibujarme a mí mismo. Pero yo intento estar, hacer un retrato del hablante. El hablante no es capaz de dibujarse, o sea, de reconocer, de hacer el mismo estas listas. De modo que cuando uno ve estas listas, cien adjetivos, dice, pues sí, claro, obviamente, esta es la lista. Pero no es tan obvio que sea así. Es decir, eh, eh, eh, reconocer lo que hacemos con las palabras... Es más fácil que explicar lo que hacemos con las palabras y ni siquiera describirlo. De modo que con adjetivos primero, después con sustantivos, esta lista no está en los originarios de otras lenguas. Final del camino, fin del camino, principio del camino, recodo del camino, trao del camino, es decir, detrás de un, un nombre. Después con verbos, primeros, primero con, como sujeto. ¿Qué hacen los caminos? Conducen a sitios, llevan a sitios, discurren, pero también serpentean, que es un verbo bonito, ¿verdad? Se tuercen, se truncan, se bifurcan, divergen y así, ¿no? Hay muchísimas listas, es muy larga. Y luego no tenemos al final los complementos de régimen, desviarse de un camino, apartarse de un camino, así. Y finalmente las preposiciones, en mitad del camino, a lo largo del camino. La entrada es, es larga y es lo que los hablantes hacemos con la palabra camino, que es, que como ven, es... Puede parecer evidente, pero no es, no es tan evidente. El hablante nativo reconoce estas combinaciones. El no nativo no reconoce más que algunas, algunas de ellas. Suponga que, el lema es, es, perdón, suponga que el lema es un adjetivo lo en lugar de un sustantivo. Camino es sustantivo. Un adjetivo puede ser borroso. Esta es la entrada completa de borroso. Fíjense, para empezar, que no hay distinción entre usos fi, figurados y usos físicos. Está todo, todo seguido. Eh, imagen, eh, dibujo, foto y después eh, anotación. Se pasa de unos a otros de manera. Eh, eh, como ven, eh, sutil eh, frontera, límite, franja, límite esa es la entrada completa bueno, ¿se puede ampliar? pues sí, supongo que se podría ampliar no es fácil, intenten ampliarlo, verán que no es fácil eh, después con verbos estar, la edición sería estar, se recoge también volverse y ponerse eh, insisto, estas listas son las que cualquier hablante reconocería pero está bien tenerlas porque nunca, nunca se han hecho para el español, como digo es, es curioso el hecho de que una de las veces las reconoce pero nunca se han hecho antes un punto que a mí me parece interesante. Las combinaciones naturales no se deducen directamente de la definición del tema. Antes se ha mencionado esto con varios ejemplos y ahora quisiera dar uno que me parece interesante. Según el diccionario académico, campestre significa que se celebra en el campo. Bueno, bien, de acuerdo. De esa definición, curiosamente, no se deduce los sustantivos que aparecen en la entrada de práctico. Esta es la entrada de práctico. Muy cortita, es una entrada muy pequeña, como ven. Aparece paisaje. Por cierto, los paisajes no se celebran, ni en el campo ni en ningún sitio, no se celebran. Eh, tampoco los ambientes ni los aspectos se celebran. Cuando el diccionario académico dice que se celebra, está pensando en eventos o en sucesos, en, en, en eh, la entrada es esta. ¿Se puede ampliar? Pues supongo que sí, tal vez sí, pero no es fácil. Eh, la, la lista es muy pequeña, pero, pero eh, la definición da lugar a un paradigma mucho más amplio, mucho más, mucho más abierto. Las entradas a veces son muy pequeñas, son muy, muy, muy reducidas, como ven aquí. A menudo las definiciones de los adjetivos derivados de un determinado nombre no son suficientes para establecer sus respectivos contextos de uso. De mar en español se derivan por lo menos tres, ¿no? marino, marítimo y marinero. Y de tierra a mí me salen seis, seis terroso, térreo, terreno. Terreno es un adjetivo, además de un sustantivo, las dos cosas. Terrenal, terrestre y terrícola, por lo menos seis. ¿no? Bueno, Las combinaciones de cada uno de los seis son, son distintas y no se deducen directamente de la, de la definición. Si el es adverbial, entonces aparecen dos cosas, verbos y adjetivos. Esta es la entrada completa, escrupulosamente, está todo. Eh, primero, verbos, cumplir, respetar, insisto que los grupos semánticos eh, se separan con, con barras. Aparecen muy pocos ejemplos. ¿Alguien, puede, alguien podría decir, bueno, ¿por qué aparece un ejemplo detrás de, de algunos eh, y no un ejemplo detrás de, de todas las combinaciones? Es decir, ¿por qué cada combinación no aparece ejemplificada? Respuestas, porque haría falta 10 volúmenes, nada más que esa, respuesta solo esa, haría falta 10 volúmenes o quizá más. Eh, eh, la única forma de, de hacer posible un diccionario de este tipo es presentar ejemplos de vez en cuando, eh, de vez en cuando, pero si se hiciera con todos, pues esto ocuparía muchísimo, muchísimo espacio. Naturalmente, si esto existiera en red, en, en internet, no hay problema de espacio y se podría poner, eh, no se ha pensado hacerlo para red de momento, tal vez en el futuro. Ahora sé qué dice arriba, con verbos, ¿lo ven? Con verbos. Abajo dice con adjetivos. Pregunta, ¿existe relación entre la lista de arriba y la lista de abajo? Pues probablemente existe, pero, pero eso, es, eso requiere un estudio posterior. Abajo dice legal, democrático, reglamentario, honesto. Arriba dice cumplir, respetarlos para tenerse. Hay relación, hay relación, eh, pero el diccionario no muestra esa relación. Deja al arbitrio de, de cada uno es, que, eh, que la establezca, pero relación existe. Recuerden, arriba, cumplir, respetar, observar, atenerse, ajustarse. Y abajo dice, legal, democrático, reglamentario. Esa es la combinatoria de escrupulosamente. Eh, insisto, el diccionario no, no relaciona la lista de arriba con la lista de abajo. El cada uno tiene que, que hacerlo por su cuenta. Lema verbal, pues, igual que antes. Bueno, en práctico hemos... Eh, añadido informaciones que se deducen del conocimiento del mundo y tenemos fórmulas como otras, otras plantas otras disciplinas, otras artes otros es la única forma de hacerlo cultivar, dice, ahí, verdad hortalizas, cereales, patatas ajos, verduras, otras plantas eh, después dice literatura, pintura, música, otras disciplinas bueno, es absurdo hacer una lista de disciplinas, la que uno quiera pero este es el diccionario de uso recuerden, esto no es un estudio de es psicológico es un diccionario de uso dirigido al que quiera aprender español eh, como segunda lengua y al que lo quiere simplemente eh, usar para redactar mejor sus propios textos como primera lengua lo no, que decimos eh, utilizamos trucos como este tipo, otras plantas, otras disciplinas otras artes, otros así para poder ampliar esa lista que se, que se deduce del conocimiento de, del mundo y arriba abajo de nuevo con adjetivos esta es la entrada de, de cultivar eh, ni rudas ni práctico proporcionan definiciones tal como he explicado, pero ambos incluyen a menudo pistas de sentido. Te explico. A veces la única diferencia de establecer una combina la combinatoria de una palabra es decir de, de, de, en qué sentido estamos hablando, porque al cambiar el sentido la combinatoria también cambia. Esta es la idea. De modo que si descargar lo podemos emplear en cinco o seis sentidos distintos. Si es quitar la carga, pues es fruta, pescado, cemento, libros, otras mercancías. Y no hay una lista de mercancías. Eh, luego dice coche, furgoneta, otros vehículos. Recuerden que descargar la fruta tiene un sentido y descargar el coche tiene otro sentido distinto, claro. Otros vehículos. Y no hay lista de vehículos. Eh, si es disparar, será la arma, pistola, ametralladora. Si es asestar, se la disparo. Si es transferir con medios informáticos, dato, archivo, programas. De modo que son pistas de sentido porque a veces la combinatoria no se puede establecer a menos que uno establezca estas acepciones. Es imposible eh, caer, eh, la lluvia descarga eh, y, y también eh, la ir a la tormenta a la es decir Es necesario establecer estas pistas de sentido porque sin ellas sería absolutamente imposible y esto lo hace de vez en cuando. Lo que también ocurre en ciertos casos es que una entrada verbal, eh, eh, una entrada verbal eh, no puede restringir los argumentos de un predicado, es imposible. Entonces, como no se puede restringir los argumentos, lo único que se proporcionan es modificadores circunstanciales. Es la única opción. Por ejemplo, distinguir no dice... ¿Qué cosa se distingue de qué otra? Todo se puede distinguir, uno puede distinguir cualquier cosa de cualquier otra. Eh, de modo que no, hace, no, no da información nominal y ahora dice, bueno, distinguir a eh, la lengua de cerca, simple, vista rápidamente, lo que sea. Ahora, si yo digo, a la lengua se distinguían los, lo que venga detrás de cualquier cosa que yo quiera, no está distinguido. Lo único que puedo, no está, no está restringido, lo único que puedo restringir es los adverbios y por eso aquí aparecen solo adverbios. Esta es la idea. Y ahora las preposiciones. Eh, eh, alguien, de hecho, alguna vez me ha preguntado, pero ¿cómo es posible que un diccionario tenga preposiciones? Eh, detrás de una preposición aparece lo que uno quiera, lo que sea. Bueno, pues lo vais, les voy a explicar por qué no es así. El diccionario tiene una entrada para la, la preposición bajo y también para el adverbio bajo. El adverbio bajo <coughs> aparece en oraciones como las golondrinas vuelan bajo o hablar bajo. Eso es el adverbio. Luego hay bajo como, como sustantivo, un precio bajo, eh, y bajo como preposición. Ahora, fíjense primero, primero lo que no está. <ríe> no está bajo la silla, no está bajo la mesa, no está bajo la cama, no está bajo el puente. No, nada de eso, nada. Eso es conocimiento del mundo. Cualquier cosa que tenga una parte baja, se podrá decir bajo tal cosa. Eso no puede estar, así es absurdo. En los sentidos figurados, recuerden columna verde, frente a columna azul, recuerden esa idea que es fundamental. Eso sí se puede restringir bajo el régimen, bajo la... Bajo el reinado, bajo el mando, bajo el dominio, bajo el poder. Esas listas se pueden hacer, esas listas son restrictivas, esas listas son, eh, eh, eh, son, son abordables. Bajo la tutela, el influjo, la influencia, el efecto, la presión, la pena, la condena, así. Es decir, esas listas son las únicas que tienen sentido en el diccionario combinatorio. Repito, no está bajo la mesa, no está, no está eh, bajo la silla, bajo la cama y bajo el puente o bajo la escaleras. Eso no está. Bueno. Voy a concluir porque llevo ya casi una hora y no quería alargarme mucho. Yo Espero que ustedes ahora eh, pregunten lo que les ocurra y hablamos de las posibles extensiones, derivaciones y eh, consecuencias de esta forma de mirar, de mirar las palabras. Eh, básicamente, eh, redes y prácticos denotan o describen formas de mirar las palabras, formas bastante diferentes de mirar las palabras, la comparan con, con, con otras. La primera eh, conclusión es, es la siguiente, la lesicografía, lesicografía combinatoria es una rama de la lesicografía, Les decía antes eh, escasamente cultivada, pero muy vinculada con, con dos disciplinas, que son la lexicografía y la gramática. Eh, yo he llegado a ella desde la gramática. Es decir, a mí me parece que la gramática no es el estudio de las funciones que las palabras desempeñan y, y la forma en que, en que se ordenan. Simplemente es relación la, el estudio de la relación entre la forma y el sentido. Y para realizar el sentido hay que realizar también el significado de las palabras y la forma en que unas se restringen o, se, o, o condicionan la presencia de otras. Es lo que hace el diccionario. Eh, de modo que la lisiografía eh, combinatoria está... Estrechamente ligada con la lexicología y con la gramática, con las, con las dos. Segunda eh, conclusión, los diccionarios combinatorios tienen sentido porque de las definiciones de las palabras no se deducen los contextos de los que los hablantes las usan. Como decía hace un momento, es más, si esta información se dedujera directamente de la, de la definición, no harían falta diccionarios combinatorios, serían absurdos, serían redundantes, porque todo lo que nos daría un diccionario combinatorio se podría deducir directamente. <coughs> Pero eh, el diccionario combinatorio o cualquier diccionario muestra con mucha claridad que esta deducción no es automática. Es decir, que, que infinitamente significa de manera infinita, y que infinito significa que no tiene fin, y fin significa límite, final. Muy bien, ¿de acuerdo? ¿Cómo deduzco yo de eso la forma en que se usa en español el anterior infinitamente? Es imposible, es imposible. ¿lo ven? Es decir, una definición puede ser correcta, puede ser atinada, y de ahí no llevarnos a la combinatoria. Por eso tiene sentido hablar de diccionarios combinatorios. Ese es el punto 2 El punto 3 dice, la información combinatoria puede presentarse en varios formatos y puede ordenarse de, al menos desde tres puntos de vista, base, colocativo, relación, semántica, entre ambos. Yo, yo intento en estos diccionarios abordar los tres, sobre todo en, sobre todo en, en redes. Eh, y les decía que el problema de redes es un problema de formato. La información está, pero hay que estar moviéndose para adelante y para detrás. El estudiante de, de L2, de español como segunda lengua, preferirá seguramente el primer criterio desde la base, pero los tres son importantes, es decir, un, un lingüista, sea lexicólogo, sea lexicógrafo, sea lo, eh, lo que sea, eh, sea gramático, tiene que interesarse por, por los tres puntos de vista, son complementarios, eh, es posible que el, que, el, que el estudiante de español como segunda lengua solo quiera el primero, pero insisto, eh, primero es uno de los tres y los tres están estrechamente relacionados. Los diccionarios combinatorios han de ofrecer paradigmas restrictivos. Eh, insisto, si no son restrictivos, los paradigmas no son abordables. Es decir, eh, el paradigma tiene que definirse de acuerdo con un criterio, tiene que ser restrictivo. Si no hay paradigma posible, hay que descartar esa entrada. He puesto antes ejemplos de adjetivos valorativos, como interesante, que no pueden estar en ninguna manera en un diccionario. Estar, tampoco puede estar comer. Eh, uno puede comerse lo que sea. Si se muere o no se muere después, no es asunto de la lingüística, eso pertenece a, a otras disciplinas. ¿No? Que hay palabras que no pueden estar en un diccionario combinatorio. Eh, eh, eh, los usos tan de las palabras sí suelen presentar estos, estos, estos eh, eh, suelen su, su, dar lugar a paradigmas restrictivos. Ya sé que en España en, en un diccionario combinatorio no puede, no puede dar una entrada al no verbo polar. Y, y, y decir que, eh, o, o si da entrada, volar no está en redes, pero si estuviera, no podría decir que vuelan las, eh, pues, pues, los, los, los aviones y los pájaros, y bueno, no tiene sentido. Eh, podría tener sentido si dijera que en español vuela la imaginación, porque hay lenguas de las que la imaginación no vuela. Eso sí tendría sentido, y eso es lo que habría eh, que incluir. Ahora decir, vuelan los papeles, los, los pájaros y los aviones, ¿no? esa información se deduce del simple hecho de mirar al mundo. Pero redes es un intento de mirar en el interior del idioma y por eso son, eh, los paradigmas son, son distintos. Esto es para los psicólogos. Es posible que los grupos semánticos que se distinguen en A, B, C, D se puedan revisar y perfilar y por lo tanto refinar. Y es una de las muchas tareas que todavía, están, es tarea que todavía quedan, quedan pendientes. Y finalmente, la psicografía combinatoria es una disciplina nueva de la que se esperan muchos desarrollos, eh, yo seguramente no voy a seguir por este campo eh, lo que quiero decir es que esos desarrollos tendrán que llevarlos a cabo los lesicógrafos jóvenes yo ni soy joven ni soy lesicógrafo lo que yo he intentado hacer con estos dos diccionarios es bueno, presentar un camino que a mí me parece muy interesante en el que hay todavía mucho que, que hacer y animar a todo el que esté dispuesto a seguir a moverse por, por él y avanzar por él porque queda, desde luego, muchísima tarea, en mi opinión. Este, esta rama de la disecografía, como decía hace un momento, es nueva, pero es sumamente atractiva, sumamente interesante y nos puede decir mucho acerca de la lengua que hablamos y que compartimos y que intentamos entender. Nada más. Muchas gracias. Bravísimo. Qué maravilla. <risa> qué maravilla, Ignacio. ¡Qué, qué... No, no quiero pasarme de la hora porque el, el, el trato era no llegar a una hora, hablar menos de una hora y que haya tiempo para poder establecer un pequeño diálogo. Pero claro, y... pero claro que sí. Y, y, y siempre pasa, los que hemos sido alumnos de Ignacio o, o hemos asistido a algún congreso eh, o alguna conferencia de él, sabemos que lo que él pueda hablar en una hora vale por mucho, porque yo siempre te lo he dicho y te lo de a ver te lo debe decir mucha gente, que tu mente, eh, eh, eh, no sé, se mueve por unos vericuetos y con una, con una celeridad pero tremenda, entonces uno queda ahí con un montón de temáticas y de, y, y, de, y de cuestionamientos, a mí me gustaría mucho, antes de ponerme a hablar, yo que tengo varios comentarios, me gustaría dar la palabra, porque sé, sí es magistral, acá ya están piropeándote en el, en el chat, eh, si hay alguien que quiera. No, es que no, no, no estoy, perdona, Soledad, yo no estoy en redes sociales, no estoy en, en Facebook, ni estoy en Twitter, ni estoy en nada. Y mi hija me dice que no existo, porque el que no está en redes sociales no existe. De modo que, bueno, pues siento no existir, pero, pero no, no estoy al tanto de las redes sociales porque no estoy en ninguna. No existe, yo creo que, que estás siempre, estás siempre por, por, por, tu, por tus hijos del espíritu, en conjunto con, con, con, tu, con tus hijos. Eh... Eh, humanos, ¿no? <ríe> Así que estás. Eh, bueno, mientras alguien se anime y me levanta la, la mano o hace algún comentario, eh, a mí me gustaría mucho desde, desde la, la, la línea lexicográfica eh, eh, saber con detalle ¿Cómo fue ese equipo de lexicógrafos que trabajaron durante cuatro años? A mí me tocó estar ahí en SM y, y hay que decirlo, todo hay que decirlo. Esto es una empresa titánica eh, de Ignacio y que tuvo el apoyo constante de, de una gran lexicógrafa que es Concha Maldonado. Concha Maldonado eh, fue la directora del, del, de la sección de lexicografía en el momento en que, en que Ignacio pudo llevar a cabo estos dos proyectos maravillosos. Es más, eh, Soledad, este diccionario eh, fue posible gracias en buena medida a Concha Maldonado, porque ella era la directora de diccionarios de la editorial SM, y yo fui con mi proyecto diciendo quiero hacer un diccionario al revés, <risa> eh, y claro, imagínense que no tienen delante ni redes ni nada de lo que yo he contado hoy, es muy difícil explicar lo que yo pretendía, es muy difícil. Ella, bueno, lo entendió, aceptó y convenció a sus jefes ...para que la editorial apoyara el proyecto. Es muy difícil ir en estos tiempos a una editorial con un proyecto... Uh -huh. ...y que esté dispuesto a apoyarlo, a, a, a contratar un equipo de personas... ...que lo lleven adelante para que lo dirija alguien que viene de fuera. Es, es algo eh, absolutamente eh, eh, imposible en los tiempos actuales. Hace, hace 20, 21 años se podía hacer en algunas editoriales. Yo estoy agradecidísimo a SM... Porque aceptó el proyecto y, en buena parte, lo aceptó porque Concha, que es una gran lexicógrafa, como todos, como ustedes saben, eh, entendió lo que yo quería hacer y convenció a la editorial para que apoyara el proyecto, desde luego. Exactamente. ¿Y el equipo fue su equipo de lexicógrafos, Nieves, eh, Almarza o fueron alumnos tuyos de, de Gramado? Bueno, eh, una parte del proyecto fue financiado por el gobierno, porque el gobierno da, ayuda a proyect, a, da ayudas a proyectos de investigación, una, una pequeña parte. Y de ahí pudimos contratar a algunos eh, alumnos avanzados, gente con buen conocimiento del léxico. Y la editorial contrató a otros, personas que ellos conocían. Sí. Eh, y tuvieron, claro, que aprender esta forma de trabajar, que es una forma difícil, es una forma nueva, porque no les pedíamos definir, no, no, no, no importa que definan bien, lo que importa es que hagan estas cosas que, los, que les he mostrado, ¿no? que, que vean un paradigma y digan, ya sé lo que es, verbos que notan la idea de tal, y es muy difícil hacer eso, si uno, eso requiere entrenamiento. Eh, de modo que hubo que formar el equipo bueno eh, efectivamente el, el diccionario se, se llevó a cabo en cuatro años que es poquísimo tiempo muy poco pero yo, yo estuve antes unos 10 12 15 años dando vueltas a cómo plantear esto pensando haciendo pruebas eh, pensando leyendo bibliografía eh, cuando el cuando el proyecto arrancó yo tenía bastante claro lo que quería bastante claro eh, eh, a pesar de que como he dicho antes no podía eh, no, eh, no, este diccionario no se parece a ningún otro de modo que los que existen en, en combinatorios, para limpias o para franceses, no nos no, no ayudaban. Eh, y ese hecho, el hecho de que uno no puede inspirarse demasiado en lo que han hecho los psicólogos, condicionaba mucho la, la, la empresa. Pero trabajaron muy bien, yo estoy muy satisfecho, eh, y, y yo lo que hacía pues, era corregir las entradas, las, las, las, las, eh, las, la de caracterización de los grupos, que es lo más complicado. Verbos que denotan la idea de tal... Bueno, es muy difícil dar con, esa, con las palabras adecuadas para, para definir eso. Eh, y, y una parte que hicieron los informáticos de la, de la, de la editorial. Por ejemplo, lo que llamamos las vueltas, que es que el numerito se copia automáticamente, lo hace la máquina y pone la palabra, he puesto antes ejemplo ¿verdad? Eh, afectar número 12, eso lo hace la máquina. La máquina, eh, por un buen informático que haga un programa que se ve hacerlo y después se, después se revisa. De modo que la editorial se portó maravillosamente, yo estoy agradecidísimo a SM eh, y yo creo que, yo fui a esta editorial porque yo conocía mucho a, a Conce Maldonado eh, eh, y otra editorial, Difícilmente me hubiera puesto a mi disposición un equipo de lexicógrafos para hacer un diccionario que no existía, del que yo solo, que solo estaba en mi cabeza. Esa es la verdad. Maravilloso. Mira, ya tenemos preguntas. Tenemos a Isabel que tiene la mano levantada. E Iván que, que tiene una, una pregunta aquí en el en el chat. Bueno, editorial SM en el, en, en el reinado de Concha Maldonado hizo cosas maravillosas, lo sé, porque a mí me tocó trabajar con ella. Y claro, ella podía entenderte bien porque es tu discípula también, escribió su tesis doctoral contigo, o sea, le, podía de alguna manera llevar a cabo y dirigir y ayudarte también en, desde lo lexicográfico con un proyecto de estas características. Iván pregunta, repito la pregunta por si pudiera plantársela al profesor Bosque, se me perdió ahí en la lluvia del chat. A propósito de las definiciones que aportó al inicio de la comunicación sobre la combinatoria y los diccionarios combinatorios, ¿sería posible incluir el diccionario de cuervo dentro de esta tipología? Sobre todo porque los apuntes sobre la construcción y el régimen de las voces es relativamente escaso y además ofrece información semántica etimológica e histórica, si se quiere. Muchas gracias. El diccionario de Cuervo es un diccionario maravilloso, absolutamente espectacular. Es un diccionario eh, eh, que solamente Cuervo podría haber hecho. Saben que ustedes que hizo las tres primeras letras y las demás eh, concluyeron otras personas. Eh, el diccionario de Cuervo es un diccionario de base sintáctica. De modo que el diccionario de Cuervo no restringe semánticamente las palabras. Eh, pero claro, nos da una cantidad de información extraordinaria. Lo que habría que hacer, en mi opinión, y esta es una opinión muy particular, es retomar el diccionario de Cuervo y hacerlo, hacer un diccionario de esas características de construcción y régimen con criterios del siglo XXI. Es decir, con corpus, con formato eh, digital, con otras ediciones. El diccionario de, corpus, eh, de Cuervo tuvo problemas con las ediciones que a veces no eran, no eran fiables, él mismo se dio cuenta de eso. Uh -huh. eh, y con algunas distinciones que juego no manejaba porque en su época no existían, por ejemplo la distinción entre argumento y adjunto o sea, entre, entre complemento regido y complemento potestativo, no la maneja no está en el diccionario, pero eso es importante o es una distinción que la, que la gramática contemporánea ha aportado y que bueno, todo el mundo la acepta, de modo que hay ciertas distinciones que no se usaban en su época y que actualmente se, se, son de dominio general, lo que habría que hacer en mi opinión, y yo hablé con el, el presidente de la Academia colombiana eh, hace un tiempo, es que quizá la Asociación de Academias o quien fuera, planteara un diccionario como el de Cuervo, pero hecho con criterios actuales, con un corpus diferente, como claro, un más actualizado, en formato digital y con, y, y con otros problemas que, bueno, que, que, que tratar de resolver los problemas de tipografía que tenía que el diccionario, que como saben no tiene puntos y aparte, es todo seguido y de consulta complicada. Es un diccionario Extraordinario, maravilloso, eh, y que eh, lo que había que hacer, en mi opinión, es replantearlo con criterios del siglo XXI. Totalmente, hay mucha tarea, hay mucha tarea por hacer. Isabel, querida, que tienes la mano levantada. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, sí perfectamente. Hola, Isabel. Muy buenas, quería saludar al profesor Ignacio Bosque al que tuve la suerte de tener en la Universidad de Jaén en una mesa de lexicografía en ASELE allá por el año 2013 cuando por aquel entonces hablar de lexicografía en ASELE no era una cosa tan, tan frecuente. ¿no? Eh, bueno quería felicitarlo por su ponencia porque bueno al, al fin y al cabo siempre que escuchemos a Ignacio Bosque siempre vamos a aprender algo eh, y, y sobre todo con esos planteamientos diferentes como decíamos no de, de, de cómo ve este este mundo eh... Me tienta preguntarte... Bueno, Ignacio, no sé si puedo tutear o hablar sí, por de favor, usted. Sí, por favor, sí, claro, sí por favor. <ríe> Sé que eres muy cercano. Eh, Ignacio, me tienta preguntarte un poco por la labor diccionarista. Esa que a algunos de los que estamos metidos en el mundo de la psicografía se nos queda un poquito lejana. Y entonces, mi planteamiento... Bueno, tenía dos preguntas para ti. Una de ellas era mi planteamiento... Eh, es decir, cuando llega el momento de hacer el registro de, una, de un matiz, de un significado, de una entrada o algo así. Pero el corpus que manejo no tiene la ocurrencia, que yo sí sé que es de uso en la lengua, pero que no me la testimonia ninguna de las fuentes que yo tengo. ¿Cómo actúo en esa situación? Muy buena pregunta. buena pregunta Ese, ese problema se nos planteó también al hacer redes. Eh, de vez en cuando era una combinación que parecía natural, no estaba registrada en el corpus. Eso, de eso se deduce en primer lugar que ningún corpus es suficientemente amplio. Nuestro corpus tenía 250 millones de palabras. No, alguien puede decir, bueno, pues son bastantes palabras. Pues sí, sí, pero ningún diccionario puede, puede eh, eh, perdón, ningún corpus puede eh, aspirar a, a, a, a ilustrar todas las combinaciones que son posibles en una lengua, en la, en la que sea, es imposible. Bueno, nosotros lo que hacíamos para estos casos es eh, inventar un ejemplo y poner como marca INDOC. INDOC quiere es indocumentado. Hay un porcentaje muy pequeño, es que no tengo aquí ningún ejemplo delante, de, de combinaciones naturales que, que en el prólogo de redes está explicado, que, uh, que no estaban en el corpus. Entonces poníamos indocumentado, el ejemplo inventado, eh, es, es inventado y consultado con varios, es muy importante contrastarlo. Sí, decir, uno sí, puede, sí, sí. El psicógrafo no puede inventárselo por su cuenta y ya está, no. Contrastarlo con otros hablantes nativos, si les parece a todos natural, se pone y se dice indocumentado. Eh, ¿Cuál es el porcentaje? En mi opinión muy bajo. Si el corpus es bueno, es amplio, entonces las, las, las acepciones o los, las combinaciones en este caso van a aparecer. Pero insisto, es perfectamente posible que no aparezcan. Ningún corpus es suficientemente eh, amplio. Eh, hay que mirar la entrada una vez hecha y decir, bueno, vamos a ver, yo soy hablante de español y sé, conozco mi lengua. ¿Hay algo importante que aquí no esté? Haces esa pregunta así honradamente. Y si la respuesta es sí, pues entonces lo describe y pone alguna marca indocumentado o no registrado o algo parecido. Eh, yo creo que es importante hacerlo. Eh, eh, eh, es decir, el, el corpus nos dice mucho sobre la lengua, pero, pero, pero nuestro conocimiento como hablantes nativos, nuestra introspección nos dice, nos dice tanto o más. Claro. Eh, y una preguntita más, si Soledad me lo permite, eh, muy breve también. Eh, Ignacio, ¿para cuándo nueva edición de redes y de práctico, porque es una pena que se emprendan en los proyectos. Yo siempre soy la, la gran eh, eh, no sé, batalladora de las nuevas ediciones eh, en el mundo del español para extranjero, al que tantos años le he dedicado. Eh, eh, me, he visto siempre esa evidencia, que mm, siempre se hace, se escribe, se componen obras nuevas, pero luego no se revisan, no se editan, no se rehacen, no se hacen nuevas ediciones, eh, lo que hace que esta obra eh, acabe convertida en un fósil. Es decir, no, no vaya con el tiempo, no vaya, como bien decía tu hija, muy acertadamente, con la era en la que estamos, con una actualización. En fin, todo eso que de aquí a un mes y medio intentar yo por aquí venir a, a evidenciar todas estas cosas. no Y entonces no, no permite eh, actualizarse, no no permite. Entonces, es una pena que se haya hecho un proyecto tan grande y quede ahí, ¿no? Como tú bien decías, claro. hace 17 años, ¿no? 17, y... claro. No, la respuesta es, bueno, la respuesta es, no creo que se vaya a hacer una nueva edición, pero sí se podría colgar en red. Que no sería poco. Es decir, eh, de, como dije hace un momento, este diccionario no es de consulta fácil. Hay que estar mirando para atrás y para adelante todo el tiempo. Imaginen que en lugar de ir para atrás y para adelante uno hace clic sobre la palabra y aparece la lista completa del paradigma que uno busca. Eh, o la relación semántica, o va para adelante y para atrás. Eh, haría falta hacer un programa informático que hiciera eso. En redes ya es una base de datos, en, en, en, la, en la editorial está como base de datos, eh, privada de momento. Eh, quizá cuando pasen unos años y la editorial entienda que ha recuperado eh, una parte sustancial de la inversión, que fue considerable, entonces puede hacer este paso. Y lo lógico sería que cuando pasen unos años... Eh, hagan ese programa, se consulten en red y sea de acceso libre para todo el mundo de momento he explicado antes por qué la editorial no quiere hacerlo, eh, yeah. la razón es que dejaría de venderse automáticamente, no se vendería ninguno más, no es que ahora se vendan muchos pero unos pocos sí, o sea, esta es la obra que la editorial considera de fondo y se va vendiendo poco a poco todos los años y bueno, eh, la razón es esa simplemente, cuando pasen unos años la editorial entienda que la inversión que hizo que fue considerable, está parcialmente recuperada o en, o en, en lo fundamental, entonces supongo que accederá a ponerlo en línea, porque el programa no es tan complicado. Es decir, lo que ahora se hace en papel lo, lo haría directamente, un, se, estaría en edit, se haría clic sobre la palabra y aparecería todo. Sería más útil, sería mucho más útil. Para mí mismo, ¿ves? Yo, yo ahora mismo eh, lo, lo uso en papel y, y tengo soltura con él, pero me doy cuenta que sería mucho más rápido eh, para, para todo el mundo eh, hacer clic en lugar de mirar páginas para adelante y páginas para atrás. Pues, tienes toda la razón. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho, me decido para darte un abrazo y enhorabuena de nuevo, que siempre es un gracias, gusto, es un enorme placer escucharte. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. <risas> Es lamentable, es lamentable esta situación, tendrían que ser patrimonio público los diccionarios eh, y esto lo hemos venido comentando en la mayor parte de las conferencias, el cruce del mundo privado, de, de la empresa, del negocio, del lucro con algo tan fundamental como el diccionario. Sí, pero también me... es lógico decir yo no quiero ponerme de parte de la empresa pero sí si esto estuviera eh, a 100%, eh, 100% a, a, totalmente eh, financiado por una empresa pública o, o por por, por, el, por, el, por el estado entonces se pondría eh, directamente eh, se regalaría se cobraría pero está eh, financiado o sea está está subvencionado está pagado por una empresa privada que invirtió mucho Exacto. Y entonces eh, algunos dicen, no, vamos a pedir a la empresa que regale todo lo que ha hecho. Bueno, eh, en fin, yo intento, no, no es que quiera ponerme de lado de la empresa privada, pero entiendo su punto de vista. Creo Exacto. que es razonable. Esto, este es el resultado de una gran inversión. Eh, eh, insisto, 10, 12 personas durante cuatro años. Eh, sumen ustedes salarios y verán lo que sale. Claro. Totalmente. Tremendo. María José Rincón tiene la mano levantada. Hola, ¿me escuchan ya? Hola, hola buena, buenos días, buenas tardes desde aquí, desde Santo Domingo, República Dominicana. Y me ha parecido, bueno, el debate está muy interesante entre lexicografía accesible, pública, lexicografía privada. Hay que tener en cuenta que los que somos lexicógrafos eh, también comemos entonces eh, a veces los proyectos que se ponen en marcha excepto algunos que hemos tenido cierta suerte ¿no? con la financiación de, eh, sin fines de lucro por parte de alguna organización los proyectos que se ponen en marcha si los pone en marcha una empresa privada e invierte por lo tanto mmm, debemos olvidar esa idea de que el, el el diccionario verdad el diccionario es propiedad de todos el diccionario es una obra de, de creación, ¿verdad? de construcción que lleva detrás un equipo muy grande, mucho trabajo, mucho tiempo, y quien se decide a financiar eso, pues ojalá fueran siempre organizaciones sin fines de lucro, pero también hay una lexicografía empresarial, no académica, digamos, o no institucional, que, que es muy valiosa y que desgraciadamente pues cuesta dinero porque es una labor muy especializada, ¿no? Ojalá, ojalá que pudiéramos disponernos de esas, de esas fundaciones que, que patrocinaran ese trabajo lexicográfico. Mi pregunta, para no extenderme, para el profesor Bosque, me ha parecido muy interesante esa referencia a la, a la poca diferencia o a la poca localización de diferencias en cuanto a las combinaciones entre las distintas variedades del español los que nos dedicamos a la lexicografía diferencial, eh, que casi siempre, porque ese es nuestro trabajo, buscamos el acento en lo que nos diferencia y a veces tenemos que trabajar para, en la divulgación para poner el acento en lo que no nos diferencia, que es lo más grande, ¿verdad? Entonces me ha parecido interesantísimo que el profesor Bosque haya precisamente mm, notado que la diferencia en la combinatoria entre las distintas variedades del español no es tan abrumadora o no es tan, eh, tan notable y me gustaría que él profundizara un poco en eso. Sí, muchas gracias María José. En primer lugar, eh, totalmente de acuerdo en relación con el asunto de la financiación. Eh, yo recuerdo un congreso en el que había bueno, muy, muchos participantes eh, y había varias personas del equipo de plantilla de la editorial SM. Eh, y alguien preguntó, ¿por qué esto no es de acceso libre para todo el mundo en la red? Y esa persona de ese me contestó, porque yo tengo que comer. Punto. No dijo nada más. O sea que es una forma eh, breve, rápida y eh, sencilla de entender cuál es el problema, de, el problema de fondo. Hay una editorial detrás que tiene que, que, que bueno, salir adelante y pagar a mucha gente. Esa es la primera cuestión. La segunda, efectivamente, yo no he notado grandes diferencias. Vamos a ver, hay diferencias entre las palabras mismas. Les pongo un ejemplo. Eh, eh, en casi toda América se dice hoja de vida, para lo que en España es hoja de servicios. En España decimos hoja de servicios. y En América en algunos países se dice hoja de vida y otros hoja de servicios. Eh, la, la, la palabra es distinta, pero las combinaciones son las mismas. Es decir, la, el, el elemento seleccionado, si no se usa en un país, pues no se usa. Pero, pero la combinación en cada lugar es prácticamente la misma. Eh, pregunta, ¿sería interesante hacer esto eh, solo con léxico americano? Tal vez. Pues es posible que sí, pero yo creo que, yo sospecho que los resultados serían iguales, prácticamente iguales. Daría lugar a una tesis doctoral interesante o quizá más de una, eh, averiguar o investigar a fondo si hay diferencias, que a mí se me han escapado, entre combinaciones eh, en función de países o de zonas lingüísticas, quizá el Caribe frente al Río de la Plata, no lo sé, no lo sé. Mi impresión es que no hay diferencias, que en este aspecto de la lengua. Muy relacionado con la sintaxis, como ven, muy relacionado con la sintaxis. Eh, las diferencias eh, combinatorias no existen o no se reducen al, al, al mínimo. Otra cosa son las diferencias que yo llamaba antes de voluntad de estilo, diferencias sí. estilísticas y eso, claro, cualquier escritor por su cuenta puede, puede crear lo que quiera, y yo decía que no son modélicas, son atractivas, interesantes, pero no son, son combinaciones para imitar Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Ignacio, una consulta para este corpus. Eh, Ustedes trabajaron más que nada con material periodístico, periódico, en el mundo hispánico. Solo con material periodístico. Solo con material periodístico. Y dentro bueno, periódicos, de periódicos, manera... Perdón, ¿Sí? periódicos y también semanarios, semanarios que no son diarios, o sea, diarios, semanarios, o algunas sea, revistas periódicas, eh, mensuales, bueno, solo con prensa muy bien eso, eso fue deliberado deliberado es decir sí. los, mis, mis primeros intentos con con, con con textos literarios no salían bien había el porcentaje de combinaciones de, con voluntad de estilo o sea con efecto estilístico ah, es, el, el porcentaje subía demasiado yo quiero lengua yo quería analizar lengua común lengua de los que todos eh, lengua como la que usamos para eh, comunicarnos y expresar eh, nuestros pensamientos y eh, de, de forma eh, eh, común sin, sin buscar efectos artísticos. Esa fue la razón por la que busqué, elegí prensa, solo prensa. Y una prensa, me imagino, también con unas características, porque dentro de la prensa también hay una, hay una distinción de estilo, hay una prensa más claro, irónica, hay una prensa toda, más popular, no. toda. Muy bien, no, toda es que toda para mí era muy importante justamente claro, por la pregunta la de María José, se generen pocas diferencias. Habría que ver también este tipo de tradición discursiva que tiene que ver con, con la, prensa. la prensa. eso por da, cierto, da para una edad. Edad, Por cierto, ¿Mm? prácticamente todos los escritores del mundo escriben en algún periódico. Repito, prácticamente todos los escritores de todos los países escriben en algún periódico. Todos. Eh, eh, mensualmente o, o diariamente o semanalmente, todos escriben. De modo que, de una forma o de otra, algo, algún efecto de estilo se va a ver, es inevitable. Ahora, claro, está reducido porque el resto del periódico, noticias nacionales, internacionales, deportivas, lo que sea, muestran una lengua común que es bastante, eh, eh, que, que, que no muestra diferencias entre de, eh, de países en lo que yo he podido ver. O sea, mi conclusión al hacer este diccionario, eh, o al dirigir este diccionario, fue que no había eh, más que pequeñísimas diferencias, eh, quizás de, de frecuencia a lo mejor, pero no de, de, aceptar, de, de aceptar o rechazar una combinación, ¿no? sino de pequeñas diferencias de frecuencia. Eh, yo creo, de verdad, si este diccionario se hiciera de nuevo solo con prensa americana, saldría igual, prácticamente igual. Qué hipótesis más interesante, y qué ganas de, de, de, de estudiarlo. Está Irene con la mano levantada, así que Irene... El micrófono es tuyo. Hola, eh, intentaré ser breve porque quizás un poco tarde. Eh, bueno, muchísimas gracias, profesor, de verdad. Ha sido, Tengo que volver a escucharlo otra vez, la, la conferencia, porque eh, dijo muchas cosas interesantes. Eh, se, yo va colgar, solamente... se va a colgar en la red, se va a colgar Soledad. No, no. Sí, lo vamos sí. a colgar en, en el canal de la facultad. Sí. No es, no, usted no es tan desconocido en la red como cree su hija. Profesor, ah, bueno. por yo favor, se lo Irene, digo. Llame, Irene, llame de tú, llame de tú, por favor. No, no, voy a no de yo que... Vale. Quería, quería solamente señalar eh, Ignacio que este, este pequeño debate que hemos tenido a mí eh, sobre el tema de la, eh, lo económico y tal que me parece que parece mentira pero yo creo que esto es a lo mejor más importante que otros que otros debates sobre diccionarios porque rondan por aquí ideas como que el diccionario eh, es una obra que no es muy consultada que casi a ver eh, los diccionarios son muy consultados todo el mundo los consulta la eh, eh, word reference que es una es un agregador de diccionarios es una de las 500 webs más consultadas del mundo, que parece que es, es, es mucho, pero no es mucho, porque si quitas los Googles y los Facebook y no sé qué, se quedan ahí, en, esa, en ese mm, eh, ranking arriba, se quedan el cuatro gatos. ¿no? Y una, web, una de las webs más consultadas del mundo es una web de diccionarios. Y, y ha hecho negocio esa, esa persona, ¿no? que es un estadounidense. Entonces, ha hecho negocio en Internet. Entonces, eh, claro, o sea, eh, con publicidad, perdón, con publicidad. ¿O con claro, publicidad? claro, claro, con publicidad. Y en el caso de, de otras, otras editoriales, pues eh, hacen pagar. O sea, es que lo que, lo que tenemos que, que creo que tenemos que dejar de pensar es que lo, todo lo que está en internet tiene que ser gratis obligatoriamente. Y, y además eh, también pienso que lo que ocurre es que eh, no sé si las editoriales como que han perdido, ya se han, se han desanimado y, y ya ah, han dejado eh, por imposible el tema, de manera que hoy nos encontramos en Internet diccionarios completamente desactualizados cuando actualizarlos era enormemente fácil. Eh, si ustedes consultan Word Reference, que lo acabo de consultar ahora, el diccionario clave abierto en Internet y diccionarios.com, que es de la Rus. Eh, no incluyen en estos momentos la palabra COVID. Eh, yo me pregunto cuán difícil era incluir la palabra, una de las palabras más importantes de, de las últimas décadas, eh, tan difícil era, entonces, eh, si uno eh, está dando esa idea del diccionario, porque los diccionarios no son así, los diccionarios los hacen así, los, los desactualizan porque no los cuidan. Entonces, ¿no será eso por eso por lo que no se pueden vender? porque la, la, la gente no ve en el diccionario una obra que le va a resultar útil. ¿no? Sí. Eh, voy, a en fin. a esto, voy a contestar a esto, sí, sí. Eh, sí. La, la editorial SM hizo un estudio de mercadotecnia hace, hace unos años y lo que le salió es que el número de personas que estaban dispuestas, el porcentaje de personas que estaban dispuestas o de usuarios a pagar por usar un diccionario en red es bajísimo, bajísimo, porque los, los usuarios entienden que esto se debe dar gratis, ya que hay, que, ya que hay otros diccionarios que lo hacen gratuitamente. Eh, la, opción, la opción de pagar estaba descartada. ¿Quedaría la opción de la publicidad? Pues puede, puede ser, aún así, este diccionario no se va a consultar nunca tanto. Como voz reference o como, o como diccionario de la academia. Es un diccionario muy, de uso muy restringido, de lo que se deduce que lo, las, las ganancias que se podrían obtener por publicidad no serían tampoco excesivas, de modo que eh, esas son las dos razones por las que este diccionario no se ha puesto en red, eh, ni pagando ni con publicidad. Esta es la, la, la razón que da la editorial, quiero decir. Sí, eh, sí, lo, lo, lo sé, lo sé, pero eh, sé que no es un debate nuestro, ¿eh? pero, pero a mí, confieso como lexicógrafa y, y lingüista, confieso que este es uno de los temas que más me preocupa, eh, porque es el futuro de nuestra, de nuestra área, ¿no? y, y esta es una nueva tecnología que hemos demostrado que es mejor que la anterior. Entonces, es como decir, eh, no, no voy a utilizar la imprenta, quiero seguir escribiendo incunables porque los incunables los puedo, los puedo claro, vender. Claro, claro. ¿no? Una Entonces, cosa, Irene, yo quiero decir que yo inventé esto de las letras y los números porque era papel. Sí, o sea, las letras, esto, eso que he contado antes, letras y números, eh, no hace ninguna falta si el acceso es directamente... En... O sea, lo que quiero decirte es que la infraestructura, o sea, la, la, la estructura interna del diccionario sería probablemente distinta si se accede directamente con un clic porque las letras y los números es un invento, invento mío descarado para poder usarlo y poder ir para adelante y para atrás sabiendo que es papel. Eso, eso quiere decir que condiciona la estructura misma, o la microestructura, como se dice ahora, la microestructura del diccionario. Y eso quería decirle, efectivamente. Eh, el, el hecho de que sea papel condiciona la microestructura misma del diccionario. No quiero añadir nada más. ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Irene. Ignacio, mientras no haya otra mano levantada, y si no, para, para ir cerrando, lo que te quería comentar es, siempre me pasa con... con Oye, Estela ha con... levantado la mano. ¿Sí? Estela ha levantado la mano, sí. Bien. Eh, buenas tardes, profesor. Un saludo. Eh, después de 15, 16 años, más o menos, lo veo ahora. Y aquí yo veo un conocimiento de su parte, verdad muy, muy guardado. Yo no sé si usted ya lo... lo lo puso en un papel, como lo que nos dio hoy es como, bien, cómo se hace un diccionario combinatorio. Pero, o a sea, usted desafió al, incluso al último a, la, a los lexicógrafos jóvenes, ¿verdad? Y cómo hacer, porque además dijo, este diccionario, el redes es único, el práctico, bueno, ya tiene algunas cuestiones más interesantes, o sea, que para otra población pero ese saber suyo ya está escrito en algún lugar, está disponible, cómo se va a enfrentar alguien nuevo, o ese equipo que trabajó con usted también siguió esa, esa línea, ¿qué pasó? verdad? Porque a veces hablamos de los equipos se conforman para el efecto y luego se desintegran y no sé si llega, ¿verdad? Claro. Y lo mismo eh, con esta disyunción que hay entre el diccionario disponible y no disponible, ¿verdad? Se entiende toda la parte económica cuando es una empresa privada. Por eso también es una cuestión de apuntar a que entidades públicas o con otro financiamiento puedan hacer cosas que estén más accesibles al público en general. Sí. Y eh, hay posturas y posturas en cuanto a la compra y venta de diccionarios. Bueno, eh, ¿Y qué es lo que está disponible? ¿Cómo se actualiza? Yo creo que es necesario contar con este tipo de material. Digital hoy, porque hay claro, cuantos a claro. haber acumulado, profesor. Sí, eh, el, el, el primero, el equipo de, del equipo de redes se deshizo cuando el diccionario se terminó. Es normal que los, los equipos se desintegren cuando se acaban los diccionarios, de modo que pasó lo mismo que pasa con todos. Eh, yo decía al final, efectivamente, como, como decía Estela, que, eh, que quedan muchos por hacer y que solo los psicólogos jóvenes, jóvenes los que tienen que abordar las empresas que están todavía por. por por realizar, eh, Hay muchos diccionarios posibles que no existen, no los tenemos, pero que están en el aire y uno tiene que agarrar la idea y, y, y ir adelante. Eh, les, les pongo un ejemplo trivial. Cualquier diccionario del español, cualquiera, nos lleva de, desde, desde infantil hasta niño y, de, y desde rural hasta campo. Todos. Dígame uno que lleve desde niño hasta infantil y desde campo hasta rural. María Moliner. Eh, y creo que María Moreno lo hace, no lo hace, bueno, lo hace, lo hace, está. Pero no, yo no sé más, eh, quizá el corripio a lo mejor. Eh, bueno, la, la, la razón oficial, lo oficial vamos a ver, la razón que daré un exijógrafo es la siguiente. Si ustedes definen la palabra rural, necesitan la palabra campo. Y si definen la, si define la palabra campo, no necesitan la palabra rural. Esta es la razón por la que el diccionario sea unidireccional. Es un mal argumento, es muy malo. El hablante necesita relacionar las palabras de aquí para allá y de allá para acá en los dos sentidos. Necesita para allá y para acá. Ese argumento no es bueno. De modo que lo que uno esperaría es que el diccionario lo lleve para allá y lo lleve para acá y que le dé la información que el hablante conoce y se la dé en cualquier formato. ¿Qué diccionario hace eso actualmente? Moderno, ninguno. Este son mucho, los, las ideas para hacer diccionarios están en el aire, hay que agarrarlas, están ahí y hay muchas opciones posibles. Imagínense que yo quiero llegar desde la, palabra, desde la palabra frente a la palabra bifronte. No es bifronte, no es bifronte. ¿Cómo llega? De ninguna manera no puedo llegar, es imposible. Ninguna, me, me siguen, ¿verdad? No hay ningún diccionario que desde el sustantivo frente nos lleve a bifronte. ¡Ninguno! ¿No os parece increíble que en el siglo XXI no tengamos esto? Las ideas para hacer diccionarios que conecten palabras están en el aire, hay que agarrarlas. Y simplemente hacer diccionarios que nos digan aquello que los hablantes conocemos sobre la lengua, pero que ningún diccionario ha reflejado jamás. Yo no lo voy a hacer, yo soy mayor, pero tienen que ser los jóvenes los que aborden estos proyectos. Las ideas están ahí, están en el aire, hay que agarrarlas y tirar adelante con ellas. Limpia. Estás por ahí, que levantaste la mano. Ahí estás. Eh, eh, activa tu micrófono. El micrófono tiene desactivado. Ahora. Ahora sí, ahora sí, sí. Buenas tardes, don Ignacio. Bueno, es un tardes. placer, un placer volver a escucharlo. Hace, a ver, un poco en el 2019 nos vimos por última vez en el Congreso en Córdoba, en Ah, en Córdoba, sí sí, sí, sí, sí. Y bueno, yo estoy muy contenta de volver a escucharlo y sobre todo aprendí muchísimo y eh, sobre todo usted, eh, bueno, parece que quiere que le diga que lo tutee, pero yo me siento tan poca cosa ante un genio para tutearlo, de Por por favor. Pero, por favor. Pero, bueno, bien, ya. Eh, sobre todo la importancia, nunca, eh, o sea que muy pocas veces pensamos la importancia que tiene la gramática en cuanto a las definiciones tanto semasiológica o eh, nomasiológica, ¿verdad? Y hoy eh, yo me doy cuenta que es tan importante que tengamos en cuenta ese aspecto y lo que me da mucha pena es que no podamos tener acceso a redes prácticas, diccionarios combinatorios, porque veo que ahí tenemos, eh, tenemos toda una enseñanza para, para eh, definir las palabras. Y estoy pensando, creo que habría que viajar a España únicamente para tener acceso a ese diccionario, porque mientras esperamos que llegues a la red, eh, que, que se publique en internet entiendo que va a llevar mucho tiempo y entiendo también por qué no se puede hacer en este momento porque eh, la empresa tiene que tiene que cobrar y esa es una parte muy complicada porque antes ya se se tiene un compromiso firmado y y eso no se puede romper ahora eh, me, me gustaría saber si ese diccionario se puede conseguir a través de, eh, eh, no sé, se puede hacer, se puede comprar. Eh, sí, en Amazon, de... bueno, en cualquier eh, empresa, eh, que decir, difusora internacional o librería internacional como Amazon, eh, se puede comprar los dos, cualquiera de los dos, redes y prácticos. Eh, no sé, los, los precio ahora mismo, no lo sé. En España, desde luego, se pueden conseguir los dos fácilmente, pero en, en Europa también, en, en, en la, cualquier librería europea, yo lo sé porque le he hecho algunas pruebas y se, se consigue fácilmente. Eh, en América no estoy tan seguro, no estoy tan seguro eh, de cuál es la distribución, de, depende ya de otros, de otros factores. Ha dicho antes, Limpia, algo muy interesante que, que quisiera retomar, eh, la idea de que si este, eh, los usinarios combinatorios se pueden usar para definir mejor palabras, es decir, para construir diccionarios combinatorios, diccionarios tradicionales, eh, afinando más las descripciones de las palabras, y eso es muy interesante. Yo creo que sí, yo creo que sí. yo no hago diccionarios, eh, por lo menos normales, eh, y me parece que la, la pregunta está muy bien hecha, que sería, si yo tomo una entrada de este diccionario, una entrada eh, larga, eh, ¿podría yo utilizar esa información para definir mejor la palabra, definir mejor de cómo se define actualmente? Excelente. Y, pregunta, y eh, yo intuyo que la respuesta es sí. La respuesta es sí. Yo no lo voy a hacer, pero eh, si alguien lo intenta sería un, una magnífica empresa. Es decir, usar esta información para afinar, para perfilar más las definiciones de las palabras en un diccionario tradicional. Eso me parece una idea extraordinaria, excelente. Perdón que me que interrumpa, pero personalmente sí. en el equipo que yo dirijo para el diccionario del español dominicano lo usamos para... Para apuntar cuando nos encallamos en alguna, en alguna definición o en general, pues casi siempre el equipo lo tiene, lo tiene ahí sobre la mesa para, para recurrir a él. O sea que es una herramienta extraordinaria para eso, para el trabajo lexicográfico también, ¿no? además de para cualquier otro tipo de redacción. O sea, que no define ninguna palabra, pero la información que proporciona, por cierto, la información que proporciona redes no está en ningún diccionario. No está, o sea, habla redes hable por la mitad y lo que lee no lo va a encontrar en ningún otro diccionario. Ahora, efectivamente, como decían ustedes, eh, esa información puede ser útil para definir palabras, más a, a, a, para afinar, para, para ser más preciso la definición de las palabras. Que yo sepa, yo no sabía que esto se hacía, eh, eh, Vale, José dice que sí y, y se, me agarró mucho saberlo. Pero yo intuía que, que, que esa era una aplicación posible, una aplicación diferente de la, de la que era el espíritu o, o original de redes, pero muy interesante, en mi opinión, o sea, porque aquí hay información que no está en ningún sitio. Si nos ayuda a definir mejor palabras, estupendo, o sea, es una aplicación más, especialmente interesante, en mi opinión. Muchísimas gracias, eh, Ignacio, me voy a atrever a decir, Ignacio, fue un gusto haberte escuchado y... Bueno, yo voy a buscar la forma, tengo que conseguir esos diccionarios. No sé cómo, pero sí trataré de conseguir. Bien, ha sido un placer, un gusto y Igualmente. ojalá podamos volver a encontrarnos por ahí en algún congreso. Del año que viene está el congreso en Perú y capaz que, yo creo que seguro estarás por ahí. Todavía no bueno, sé, pero vamos a ver. Lo veremos, cómo, <risa> cómo va evolucionando la pandemia también. Bien. Eh, le mando, te mando un abrazo desde Paraguay. Igualmente, igualmente, Limpiaga. Gracias. Bueno, gracias. dale, chao, chao, gracias. Adriana. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí perfectamente. Sí, sí. Ay, qué dicha, muchas gracias, eh, profesor Ignacio. Eh, un gusto saludarlo y a todos los que nos acompañan. Yo sí quiero hacerle una pregunta. Disculpe si usted ya lo aclaró porque yo entré un poco tarde a su charla. ¿Cuál fue el criterio para escoger estas combinaciones? Eh, por darle un ejemplo, en su diccionario tiene de raíz y usted ahí en el artículo lexicográfico cita varias combinaciones que contienen de raíz. ¿Cuál fue el criterio para ustedes decidir que cortar de raíz, arrancar de raíz, borrar de raíz, descartar de raíz? Eran combinaciones que merecían estar ahí, que merecían hacer parte de ese artículo lexicográfico, por la frecuencia de los ejemplos en prensa. Claro, efectivamente. Muy buena, muy buena pregunta. Yo eh, estuve confeccionando el corpus a lo largo de unos 8 o 9 años, antes de empezar a hacer el diccionario. Eh, eh, eh, yo tenía que decidir qué entradas pero qué lemas tenían sentido y cuáles quedaban fuera, tenían que quedar fuera. Si yo veía un paradigma restrictivo eh, y a algo que, eh, un criterio semántico que, eh, que unificara ese paradigma, por ejemplo, de raíz es, es un buen ejemplo, cortar, seccionar erradicar todos estos, eh, o sea, eh, hay, hay un, hay un um, criterio, Entonces, eh, y, y ese criterio es propiamente lingüístico, no, no es, no es lingüístico como, como decía eh, antes. Entonces, este tiene sentido. Eh, eh, el proceso de, de elegir el, el lemario fue tan complicado, o más incluso, que el, la confección misma del diccionario. Porque eh, Redes tiene entradas analíticas, entradas largas y luego otras que se obtienen por cruce de, de información. Y las entradas analíticas, eh, que son 8.000 o o son más, están elegidas muy muy cuidadosamente, porque claro, a, hay que pensar cuál es tal lugar para que más restrictivos. Eh, ciertamente dice hace un momento: no, no puedo poner en un diccionario combinatorio eh, mirar, ni puedo poner comer, ni puedo poner. No, no tiene sentido restringir, eh, eh, porque cualquier combinación que yo pueda idear eh, será, será aceptable en función de lo que yo quiera expresar. No, a mí lo que me interesa son las palabras que se restringen unas a otras desde dentro del sistema lingüístico. Yo decía antes que los usos figurados son especialmente útiles para esta tarea, muchos más que los, que los usos físicos. De modo que la pregunta es, es, es muy, muy pertinente. Yo estuve confeccionando el diccionario eh, durante, perdón, el, lemario, el diccionario durante varios años antes de empezar y el criterio fuera que eh, los paradigmas que se obtenían fueran restrictivos, porque si no eran restrictivos no hay manera de darles cabida en un, en un, en un diccionario. Y algunos que están al principio luego se quedaron fuera y bueno, hubo, hubo, el proceso de selección fue largo. En la segunda edición del diccionario, quizá yo retomara esto, eh, no lo voy a hacer, pero bueno, porque ya soy muy mayor, pero si alguien de, decidiera abordar esto en la segunda edición, pues podría considerar si hay entradas que no están, que deberían estar, y yo creo que sí, tengo anotadas por ahí algunas que no están, pero claro, este diccionario tiene casi 2.000 páginas, este diccionario tiene que tener un formato en, en papel, si, si, si se publicara en papel, tendría que ser un formato abordable. Si se claro. publica en red, en cambio, pues sí se podría pensar en añadir entradas que no están. Yo tengo algunas pensadas que podrían estar. Eh, eh, pero insisto en que eh, no, no cualquier palabra es apropiada, porque tiene que dar lugar a paradigmas restrictivos que se puedan formar en función de nuestro conocimiento del lenguaje y que sean clases léxicas, A, B, C, como decía antes. El corpus fue, el corpus fue utilísimo. Este escenario no se puede hacer sin corpus, punto, no se puede. Yo intentaba hacer de memoria las entradas, me salía un 5% de las combinaciones posibles. O sea, yo me pongo un papel en blanco, digo, yo hablo español, por lo tanto voy a hacer la entrada de memoria. Me salía un 5%, a veces un 10%, no más. Luego miraba el corpus y decía, ah, yo, ah claro, era esto. Una y otra vez, ah, claro, era esto, ah, claro, era esto, claro, claro. Cuando uno, es igual que yo ponía el ejemplo del retrato, cuando alguien hace un retrato de mi cara, yo digo, este soy yo. Eh, a ver, dibújate tú. No, no, eso no, eso no. Yo no puedo dibujarme a mí mismo, o sea que... Eh, eh, necesito otros recursos. Este diccionario no se podía haber hecho sin corpus, absolutamente imposible. Pero eh, la, la pregunta era: ¿cómo, ¿cómo se hizo la selección de entradas? Pues con mucho tiempo y, y varios años antes de empezar la confección, de, o sea, la, la creación de las entradas. Lo más Correcto. complejo fue la selección del lemario durante bastante tiempo. ¿sí? Pero finalmente era una decisión del equipo lexicográfico. Conversando... Bueno, el lemario lo hice yo, lo hice yo solo. ¿sí? Eh, eh, y luego la forma de plantear las entradas, las remisiones internas, el trabajo de los, de los, de los eh, informáticos, porque había especialistas de la informática que tenían que, claro... Eh, yo no sé nada de informática, de modo que yo, yo sé lo que tenían que hacer ellos, pero no sé cómo se hacen los programas no para, para hacer esto. Eh, no, el el de mario lo hice yo durante mucho tiempo dándole vueltas y bueno, también con, con, con, con etapas buenas y malas, porque no existía ningún diccionario parecido en ninguna lengua. y decía, o me decía, no sé, pero lo que estoy que hacer es rarísimo, es mirar todo al revés y yo decía exactamente, es mirarlo al revés porque mirar las cosas al revés ayuda a entenderlas, a entenderlas mejor en ciertos casos. Este diccionario es una obra hecha al revés. Eh, de modo que efectivamente fue un proyecto mío, personal, y que se parecía poco a los diccionarios combinatorios que existen en otras lenguas. Por cierto, en, en Oxford tienen lo muy bueno para el inglés, espléndido, y hay dos para el francés. Para el inglés hay nueve, que yo recuerde, eh, pero la lengua que tiene más diccionarios combinatorios, bueno, tiene más de todo. Pero también hay para el alemán, y hay para el italiano, y para el francés, y se parece mucho a práctico. Pero no hay ninguno que se parezca a redes, es una obra diferente. Gracias, profesor. <risa> Ignacio, querido, con esto del, de los paradigmas restrictivos, me, me recordaba mucho esa propuesta de, de Coserio, de la semántica estructural, que en su momento fue tan criticada, tan tan criticada, pero que ha vuelto, ha vuelto dentro de los estudios de la semántica, es más o menos lo mismo, estos, estos paradigmas cerrados que son los que de alguna manera son objeto para, para trabajar en, en redes. También pensaba mucho lo que hablábamos antes, al, al principio, de, de, de la de, antes de empezar la conferencia. Eh, la relevancia de la léxico-sintaxis y empezar también a apuntar hacia la léxico-sintaxis porque ayuda muchísimo a, a, a, a ambos lados, ayuda muchísimo a la lexicología a y a los estudios de la lexicología, este, este diccionario es un, un, un, un, una mina ¿no? de oro para, para estudios lexicológicos, pero por otro lado ayuda muchísimo a la, a la gramática como tú también lo, lo pudiste ver cuando estabas ahí dirigiendo la la nueva gramática. ¿Pero es eso de alguna manera? ¿Apuntar claro. a la léxico y para el, el único Actualmente el único diccionario, que, si no estoy equivocado, el único diccionario que informa de si sí un verbo indicativo, o consecutivo es el de cuervo. El de cuervo. Pero ha pasado mucho tiempo. De, mucho. Y desde entonces nadie ha hecho un diccionario que nos diga que cierta palabra que se construye siempre con indicativo, otras con subjuntivo y otras con los dos, a veces con cambio de significado. O sea, si digo, por ejemplo, ya es hora de que lo que va detrás es un subjuntivo seguro para todos los hispanohablantes del mundo. No hay diferencia dialectal para todos. Y eso, dígame dónde está, en ningún sitio. Está en la cabeza de ustedes y en la mía. No aparece en ningún diccionario, es objetivo, es compartido. O sea, no está en ningún sitio y como ese ejemplo tantos otros. Lo que quiero decir es que es mucho lo que sabemos acerca de la lengua, lo que compartimos los y Nunca se ha descrito en una obra lexicográfica nunca jamás. Eh, ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que la discografía requiere cierta renovación. Decía hace un momento que hay que, a, hay que renovar los diccionarios que ya existen, pero hay que hacer otros nuevos que reflejen lo mucho que sabemos sobre las palabras y no está en ningún diccionario. Este es un ejemplo, el combinatorio es un ejemplo, pero hay más diccionarios que se podrían hacer. Repito, yo no voy a hacerlo porque soy mayor, pero los jóvenes tienen mucho trabajo por delante. La discografía es un campo con un futuro extraordinario. Tienen que ser los psicógrafos jóvenes los que emprendan estos proyectos. Y con eso quedamos, con esa invitación que, que la encuentro maravillosa, justamente porque hay mucho por hacer, mucho por hacer, nos lo dices tú, lo has estado eh, diciendo a lo largo de toda la conferencia, y, y prefiero cerrarlo así, con, con, con esta lectura optimista ¿no? de toda la labor que, que queda, Así que nada, tomamos nota, a, eh, todos los que nos gusta leer, estudiar y hacer diccionarios, y, y acá Isabel también está invitando ¿no? a, a hacer algo para evitar la fosilización del diccionario, y tenemos que hacer algo también para evitar eh, que justamente, redes, pienso sobre todo en redes, o sea práctico es fundamental, pero que, que redes no se nos fosilice, y, y te agradecemos muchísimo por esta Cátedra maravillosa y esta disposición y, de, y disponibilidad para dialogar con todos nosotros. Te abrazo fuerte y tal como, como comentan en, en, en el chat, ojalá, y como decía también Limpia, ojalá que nos veamos pronto en persona. Ojalá, <ríe> Un abrazo. Ojalá, ojalá Oye, gracias otra vez por haberme invitado. Muchas gracias por haber pensado en mí para este, en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Cómo no, cómo no, que siempre va a ser un privilegio poder oír a, a, a Ignacio Bosque hablando de sus dos hijos diccionarios. <risa> un abrazo y gracias a todos. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.